Estoy esperando a ver si se está transmitiendo. Sí, creo que ya estamos. Déjame checarlo. Estoy esperando a ver si se... Tienes razón, ya estamos. Vamos a bajarle todo el volumen. Vamos a esperar a que llegue un poquito de gente para dar inicio a esto. Oye, Voy aquí sí me sale que puedo donar. Ah, ok. Sí puedo hacer donaciones. Ajá. Ok, voy a ver si en la página de Facebook se está, se, está, se está transmitiendo y no veo que se transmita. Qué raro es esto. A pero ver, bueno. No, no sé, en tu página no. No me aparece, pero bueno, ya estamos en vivo. Sí se está transmitiendo. Ahora sí, feliz porque nuestro segundo podcast se está transmitiendo también para YouTube y Facebook. Bienvenidos, buenas noches. Sean todos ustedes, estamos en un nuevo programa de Moco, un podcast diferente. Bueno, en realidad es muy similar a otros, pero así siempre dicen todos. Ahí va, va a ir evolucionando el eslogan. Oye, acabo de ver que sí está transmitiéndose en Facebook, ¿eh? Entonces, está transmitiéndose en ajá, Facebook y en YouTube sí. también, así que vamos a darle la bienvenida primero que nada a Melisa, nuestra compañera de este podcast, Moco. Ella es la letra Mo y yo soy la Co. Entonces, bienvenida, Melissa. Me, no quiero ser la Mo porque suena como Mo, entonces prefiero el Co, oh, sin no mucha okay. molestia. Ajá. Fíjate que en el libro de la selva Co se refiere a la serpiente. Ándale, eso va más conmigo, yo creo. <risa> ok, entonces la me pero... Melissa ahí está. es la Co, yo soy la Mo. Así lo es. Bienvenidos a este podcast diferente. Oye, el copy-paste de todo lo que dijiste. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a estar hablando el día de hoy de películas de terror y bueno, todo lo que conllevan las películas de terror. Y tenemos un gran invitado. Oslak, ¿puedes hacer la presentación? Claro que sí. Tenemos a uno de los coleccionistas eh, más exóticos que yo he conocido y también eh, conocedor de películas de terror, se encuentra actualmente viviendo en Japón y allá tiene una colección gigantesca de figuras representativas de películas de terror, Good Guy Japan, bienvenido, buenas noches, un saludo hasta Japón. Buenas noches Oslac, Melissa, muchas gracias por esta invitación a este nuevo proyecto que, que están iniciando, mucho éxito, yo sé que esto va a ir para, no va a tener fin, va a crecer demasiado, y un gusto, pues, ser el primer invitado de este podcast, amigo. Eh, muchas gracias. Aquí once aquí y media de la mañana apenas va a ser mediodía, mientras que allá, pues, la mera hora del de terror, la noche. La noche ya Hoy... son las 9.26. Ajá, y pareciera que tú estás más cerquita de nosotros, con todo oscuro y los truenos que se ven ahí en... ¿En dónde estás? Porque justo, bueno, Ox, no sé cuál sea tu ambiente, pero aquí está, estamos en plena tormenta. Sí, lo mismo, por acá está lloviendo. Okay, muy ah, pues bien. mira, entonces me puse acorde a, como dices, como, como ustedes, porque si abrimos las cortinas, hoy es, es un solezazo acá en Tokio, es un clima muy, muy bueno, pero teníamos que poner esta ambientación para, para estar acorde al tema. Oye, yo vine súper ad hoc. Vean, vean la t-shirt que traigo, no sé si se alcanza a ver, porque ayer que estaba platicando con Good Guy me contaba que él está como más, no, no familiarizado, pero con Chucky. Sí, mira, la colección que tengo, yo creo el 70% es basada en Chucky, que es un personaje que, que me gusta, independientemente de la película, me gusta el personaje, me gusta el muñeco, me gusta el diseño, la ropa, ese humor negro que tiene, eh, y pues esa colección casi un 80% es de Chucky, sin embargo, también tenemos figuras de todas las películas, bueno, no de todas las películas, mira, yo me baso siempre y cuando compro una pieza es porque esa película me gustó, eh, me atrapó, no solamente porque sea una película de terror y veo una pieza, digo, la voy a comprar, porque ahí es donde no me quiero convertir en un acumulador a, a, a lo que me gusta hacer, que es el coleccionismo. Muy bien. Vamos a darle también bienvenida a la gente que está en Facebook y en YouTube, todos en el chat. Vamos a estar contestando sus preguntas y también eh, leyendo lo que nos escriban en el chat. Y vamos a empezar con la primera pregunta de la noche, eso es para todos. Y también quiero pedirles un favor a toda la gente de YouTube, si eh, es posible hacer alguna donación. Como estamos utilizando StreamYard, es la primera vez que, que manejamos una transmisión así en el canal, bueno, la segunda pero no sé si se puedan hacer las donaciones. Quiero ver si funcionan las donaciones para después en solitario hacer algunas transmisiones y ver si puedo hacerlo con StreamYard o solamente directo desde YouTube. Así que si alguien desea hacer una donación de un centavo, el chiste es que se vea en la pantalla y yo ya sepa si se pueden hacer donaciones. Aquí tengo la, la primera el primer mensaje desde Facebook, nos lleva, llega desde Chepe, y precisamente respondiendo a la primera pregunta que tenía para ustedes, ¿cuál es su película de terror favorita, Melissa, Good God, Japan, y por qué? Adelante, Melissa. Ok, este, es difícil porque, bueno, yo ubico a los personajes como más representativos de las películas de terror como Chucky, Jason, que creo que ayer debatíamos si era el de viernes 13 o no, Michael Myers... Eh, Freddy Freddy y fa me falta uno no recuerdo cuál era pero por cuestión de historia y que es con el que más familiarizada estoy yo creo que me quedo con Freddy con Freddy Freddy Krueger aparte es el que menos miedo me da y creo que su historia también es como un poco injusta y sí creo que esa es la razón ¿Por qué es crees el... que su historia sea injusta porque para lo que tengo entendido, lo acusaron de haber violado niños en un kinder, ¿no? Entonces todos los papás lo quemaron y, y creo que no había violado a nadie. Eso de ahorita, ahorita en los comentarios vamos a ver, porque Melissa creo que inventa historias de más <risa> o de menos. Entonces yo creo que alguien está más familiarizado con la historia de... De Freddy Krueger. José Juan Guerrero Bonilla se hizo una donación de 10 pesos, así que sí se puede. Gracias a toda la gente que está viendo la transmisión en YouTube. Y gracias por todos aquellos que están apoyando esta, esta nueva forma de presentarles los misterios, los temas y demás. Good guy, Japan. Tienes ahí infinidad de objetos. Estamos viendo en tu cámara de películas, de monstruos y demás. Pero seguramente tienes una una especial, una que te guste más, déjame adivinar, no sé, ¿pudiera ser Chucky? Mira, fíjate que eso es lo que la mayoría piensa, y podría ser lógico, digo, por tantos Chucky's que hay en esta casa, más sin embargo, fíjate que mi pieza mi pieza favorita va de la mano con mi película, obviamente, de terror favorita, y esa es Regan, Regan es la pieza, eh, sentimental bueno, la que me costó mucho, mucho, mucho, eh, tanto económicamente como conseguir quiere decir, una réplica idéntica a la de la película. más Sin embargo, la conseguí. De hecho, está aquí a mi lado. Estamos hombro a hombro con, con ella. Y fíjate que esa pieza eh, tiene una dedicación por Linda Blair en la nuca. Esa pieza estuvo con Linda Blair eh, en un evento de Monster Paloza ahí en Pasadena, California. Estuvo tres días con ella. Eh, en la película que que más me ha gustado, te voy a decir por qué, más que nada el año el año en el que es, y todavía la, la sigues viendo y ves unos efectos especiales que dices, wow, o sea, no puede ser que que sea tan vieja esta película, más sin embargo causa ese miedo, tú como sabes, eh, cuando fue en los cines, afuera de los cines habían ambulancias, porque mucha gente se desmayó no aguantó, se, se vomitaban en la sala de cine eh, esa es la película que más me ha causado, digo, aparte de que películas de posesiones de demonios son definitivamente mis favoritas y pues esa sería la, la principal para mí muy Oye, ¿la, la puedes mostrar? Es que no la alcanzo a ver muy bien. Ah, claro que sí A ver Estamos estamos presenciando la figura ¡Ay, no! A ver, vamos a mostrarla ¿eh? De la niña poseída de la película El Exorcista Está firmada precisamente por Linda Blair, que es quien protagonizó eh, este filme. Oh y la God. vemos ahí en todo su esplendor. Es horrible. ¿Cómo puedes tener <risa> algo así en tu casa? <risa> es horrible, sí. Sí, fíjate que me han dicho muchas personas que cómo es que, que, cómo es que puedo vivir con estas piezas, con esta Regan, que a veces está en mi habitación. De hecho, a veces me dicen, ¿con quién vives? ¿Eh? ¿Quién puede aguantar esas piezas? Este, pues ella, ella es la que vive aquí conmigo, es mi tóxica. Le, le han puesto ahí la, en las redes sociales, ahí la comunidad de Good Guy Japan, eh, porque tiene un realismo. No, no, no. Este, yo cuando la vi en fotos, lo pensé mucho en comprarla. Eh, finalmente lo decidí. Y ya viendo la en vivo, en persona, verle los ojos, verle ese, ese... parece que tiene lagrimal ahí en los ojos, que tiene agua en los ojos, tiene un realismo increíble, y fíjate que me ha, cuando, yo la tengo aquí en la sala de exhibición, y cuando ha llegado a entrar gente de, que, de mantenimiento, que tienen que checar el, el, los aparatos de incendio, cuando han cambiado algún cable, Tuve una experiencia, wow, muy desagradable porque no, no la cubría ni nada y yo dije, pues si la ven, pues van a decir así como que, wow, se ve muy realista. Pero un japonés que entró a cambiar la tele junto con otro, la vio y se quedó pálido. Me supe que la película que más le traumó en toda su vida fue El Exorcista y pues me dice, nunca pensé entrar a una casa y ver una réplica. Sí, obviamente terminamos, se terminó tomando fotos y todo, o sea, le pedí una disculpa antes que nada por por nada el cubierto ya ya es lo que hago cuando alguien llega a venir taparla o meterla a la habitación porque es la pieza que que más impacta en la en la colección precisamente aquí preguntaba alguien si no se había movi se había movido no se, no se ha tocado no no te ha tocado que se mueva sola es la pregunta eh, no que se mueva sola más sin embargo cuando estoy aquí en, en el sofá viendo películas en la noche yo la tengo en una esquina, en, arriba de unas vitrinas, y no sé, yo creo que es mi imaginación, es, eh, no sé, yo a veces siento que me está viendo, siento que está, no, no la cabeza, sino la mirada, siento que a veces me está, me está viendo, ya volteo rápido y no está viendo hacia el frente, entonces solamente es un sentimiento que he tenido eh, de sugestión, tal vez un poco, pero hasta ahí. Esa, esa pieza, ¿de dónde te la mandaron? ¿Dónde la de, conseguiste? Ajá. Sí, esa viene de Estados Unidos. No recuerdo bien si de Los Ángeles. Eh, Guillermo del Toro tiene una pieza igual a ella. Es, no sé si son dos piezas antes de la que hicieron de la mía. Pero él tiene en su casa una... Casi idéntica, porque todo lo que es hecho a mano, pues sí tiene sus diferencias, tanto el maquillaje como la peluca. Pero en fotos que circulan ahí en las redes sociales de la casa de Guillermo del Toro, es wow. Tiene una colección súper increíble y entre esas piezas está una Rigan que es casi idéntica a esta. Está igualita, o sea ahorita que nada más la mostraste, digo este podcast está pensado para Spotify pero vale la pena que se metan a ver la transmisión que va a estar en el canal de Ozlak para que vean lo, y, o sea ni siquiera parece que sea como una pieza de algo, parece la persona. Es del mismo tamaño también Sí, es tamaño 1.1, las medidas exactas de Linda Blair cuando tenía esta edad. Y si vieras los pies, vieras los detalles de las uñas, de las manos, eh, las líneas de las manos, o sea, está perfectamente hecha. Como te digo, es la pieza que me costó no sé cuánto tiempo quedarme sin comer. Bueno, no tanto así, pero, pero sí, definitivamente es la que me más Porque esa es una pregunta que generalmente me hacen que cuál es tu pieza más cara de la colección y pues definitivamente es, es Regan y pues se viene una gran sorpresa a fin de año que voy a decir ahorita en el canal de Ox. se viene una nueva Regan, eh, todavía más realista que esta y este vamos a estar compartiendo todo ese material en las redes sociales. Oye, hay una pregunta aquí que dice, oye Good guys llega a un punto donde tú le das identidad a tus colecciones donde ya no lo sientes como algo, sino como alguien. Es decir, como que a cada figura que tienes, porque están viendo ahí la gente, que atrás tienes diferentes figuras, espero no las puedas mostrar poco a poco. Si sientes que son alguien con vida, más o menos es lo que entiendo, o si sí los ves como objetos simplemente. Mira, yo antes de que iniciara esta colección, mucha gente piensa que llevara años coleccionando, y no, no es así, llevo tres años, apenas siento que es muy poco, antes de que tuviera cualquier pieza de terror eh, en esta casa donde estoy viviendo, eh, créeme que pasaban cosas raras. Eh, llegaba al grado que a veces en mediodía yo estaba haciendo algo en una esquina de la casa y una vez escuché que dijeron mi nombre a mis espaldas. Esa vez fue, eh, créeme que sentí mucho miedo porque escuché claramente una voz que me llamó. Y eso que era de mediodía, muchas cosas que pasaban. Pero yo empecé a comprar la colección y créeme que eso desapareció poco a poco. Yo lo veo así como que llegaron a espantar a los entes que vivían aquí. Y dijeron, ¿saben qué? Ya llegó Riga, nos vamos de aquí. Eh, pero sí, fíjate que sí. Yo antes sentía muy sola la casa, se sentía un vacío, sentía, sentía soledad, ¿por qué no decirlo así? Digo, vi vivir en otro país vivir en otra cultura, es muy distinto a México, pero demasiado respecto a la cultura, no es, aquí no es de que vas a llamarle a un amigo y le vas a decir oye, acompáñame a tal lado porque voy a comprar esto, aquí no porque si dices eso te van a decir así como que, ¿y por qué tú no puedes ir solo? o sea, así es, no es, es muy diferente, entonces, sí a veces sentía yo esa cierta soledad aquí comencé a comprar las figuras y, y no es que yo me ponga a hablar con ellos, ¿no? así de que te vas a llamar tal, tal, pero sí siento que que es una persona más que está ocupando la casa, y más que por el hecho de que son escala 11 1 escala real, entonces pues tú viste por ahí un video que tengo un Alien 1.1, un extraterrestre, tengo, tengo ahorita ya son 17 Chucky los que tengo, cada uno en su vitrina, Regan, Annabelle, entonces sí, yo creo que sí es como... Bueno, vamos, vamos a estar hablando poco a poco de, de cada una de las películas, eh, la última pregunta que te tengo para pasar a la pregunta en general para la gente que nos está viendo es que me dicen que ¿por qué usas cubrebocas si estás solo en tu casa? Ah, mira, porque yo cuando inicié YouTube, cuando inicié en las redes sociales, yo la verdad no quería salir así a cámara totalmente, entonces amigos me, me decían ¿por qué no haces una, una máscara de terror para que vaya acorde a tu canal? Entonces desde el inicio inicia, eh, empezamos con, con ese misterio de que de quién es Gurga Japan, de cuál es la cara de Gurga Japan, que ahí en Instagram pues tengo fotos de media cara, sin lentes, ya casi se ve ahí todo. Pero queremos seguir así como que con el misterio y créeme que jaló mucho eso de, de no mostrar la cara. Aunque eso me llevó a un poquito, un poquito de haters eh, que decían seguramente es narcotraficante, por eso tiene esas piezas y por eso es que no muestra la cara. Y seguramente, o sea, tú sabes que la gente siempre va a hablar, hagas o no hagas las cosas. Entonces, fíjate que es algo fue algo divertido leer comentarios así de, de que me decían. Y luego imagínate que me llegaban piezas de Sinaloa, pues no, olvídate. Claro, y es que son bastante costosas. ¿Cuánto costó la rigan La rigan hace en, dos, dos años. En dólares. Hace dos años en dólares fueron 4,500 dólares. ¿4,500 dólares? ¿Te este, podrías haber comprado un carro en México? Exacto, sí ok muy bien pues pasemos a esa pregunta eh, que teníamos que cuál era la película de terror favorita eh, que, que tenía cada uno tú me dices que el exorcista yo también la película favorita de terror es el exorcista siento que es la que me causa más temor que a veces incluso yo no la yo no la vería solo y menos de noche esa es la única película que con la que siento una sensación así esa película de verdad es especial a mucha gente me recuerdo que en aquella época se desmayó en las salas de cine hubo problemas precisamente por lo aterradora que es y hasta la fecha sigo diciendo que la película de terror más fuerte que he visto eh, en cuanto a ese tipo de terror yo creo que es el exorcista también aquí hay, algunas personas dicen están comentando comenten cuál es su película favorita alguien escribió a lucarda alguien de ustedes ha visto a lucarda yo no, pero a ver, este, a, al lado de esa película, es que yo me confundí. ¿Cuál es tu, cuál es su personaje antes de que hablemos en general de películas? Porque la mía creo que la mía favorita no es la de Freddy. Pero yo me refería <risa> <risa> Me refería a los personajes ¿Me como más representativos. Sí, por favor. A los personajes más representativos de Halloween y el terror. <risa> no, no, eso sí no pregunté. <risa> o sea, ya sé, pero yo en mi cerebro lo modifiqué todo. Okay. Pero a ver, co contestando esas dos preguntas, ¿su personaje como favorito más representativo del terror en Halloween? ¿Cuál es? Ah, Ahora tú no estás haciendo la pregunta. Sí, o sea, tienen que contestar dos preguntas ahora. Ah, ok. Ok. Bueno, di primero cuál es tu película de terror favorita entonces, primero. Es que no sé si sea de terror, pero a mí me dio mucho miedo. Rápido pero... y furioso, ¿no? Y sí, es horrible, o sea, el ¿Vale? miedo que se hagan esas películas. No, la de um, El Cuarto Contacto, esa película me generó como un trauma horrible, de verdad. Yo no podía dormir por mucho tiempo, y gracias a eso le tengo una, no sé si sea fobia, creo que sí, a las lechuzas. O sea, en verdad me dan miedo, no al grado de hacer lo que hace mucha gente salvaje, pero me dan mucho miedo. O sea, la relaciono más con aliens que con brujas. Sí, exactamente, es una muy buena película de terror, sí, creo que sí la puedo catalogar como película de terror que habla sobre extraterrestres, muy buena porque está basada en hechos reales, cuarto contacto, si alguien la ha visto, eh, pues felicidades, y quien no la haya visto, ya se está perdiendo de una muy buena película de extraterrestres. Y ahora contestando la pregunta de Melisa, y también para contestar la pregunta de la gente, o las respuestas de la gente que nos está viendo esta noche, ¿el personaje favorito de Halloween, dices, Melissa. Sí, así. Personaje favorito de Halloween. Eh, fíjate que nunca me he disfrazado y, y no no sé qué personaje favorito de Halloween podría tener. Porque aunque me gusta El Exorcista, no sé, no podría salir de Regan ni, ni mucho menos. Entonces yo creo que ahí sí Chucky. Chucky es una de las películas que más me impactó cuando, cuando niño, cuando salió y de verdad Chucky también fue una película revolucionaria con respecto al cine de terror y es un muñeco que hasta la fecha no podría tener también en mi colección de, de figuras así que yo creo que Chucky sí es mi, mi figura favorita. Ok ahora es turno de Good Guy. Mira este lo más lógico sería decir que Chucky no pero pero fíjate que yo sí me he disfrazado tengo ahí eh, de hecho, melissa te pasé un video ayer, creo que no lo iniciaste a verlo, pero te dio miedo, me dijiste. Eh, lo que he hecho es vestirme de Michael Myers. Tengo la ropa, tengo la máscara que compré una, eh, de, un, de un amigo español que hace réplicas increíbles. Me la envió y yo creo, si todo va bien en este Halloween, yo creo que en las calles por acá este, con mi máscara de, de Michael Myers. Yo creo que sí, va a ser así. Ok, mira, alguien me dice en los comentarios que la, que la película del cuarto contacto, que es falsa, los personajes que se hacen pasar por reales en realidad son actores. Sí, la película tal cual es una representación de hechos que ocurrieron en aquel tiempo. Entonces, sí, no, la película como tal no es un documental, son actores pero está basada en hechos reales, la película Cuarto Contacto, sí. Es que creo que también hay escenas que supuestamente habían metido así como que esta imagen es real. Yo creo que a eso se refiere, ¿no? Ah, ok, sí, efectivamente, sí. Hay partes donde ponen como videos reales, pero no, también son ficticios. O sea, es de estas películas que te generan varios miedos y varios traumas de que ir a Alaska, ya tachado para siempre. Las lechuzas, tachado para siempre. Los aliens, tachados para siempre. O sea, vienen muchos traumas en conjunto, diferentes. Mira, Susana Balbuena, que estamos viendo en pantalla, dice, mis papás no me dejaron ver Chucky de pequeña, la vi ya como a los 12 años y me dio risa el muñeco. <risas> que también la historia que tiene Chucky detrás eh, está interesante. No sé si vaya a inventar otra vez una historia, pero me parece que es un asesino que su espíritu se mete en el muñeco, ¿no? Sí. Ah, ok. <risa> no, no, no, nada más quería saber si sí estaba en lo correcto. Perfecto. <risa> sí, Esto, sí. Mira, aquí te, manda, te manda uh, saludos. ¡Ay, no. No. Ahí ¿Qué? está Chucky, lo estamos viendo en pantalla. Y ese es el todo golpeado, porque también, a mí, ¿sabes cuál me gusta? Me gusta el que está bien bonito. Ah, o el sea, good guy, que... antes de ser poseído. <risa> sí. sí. Sí, yo creo que ese es mi Chucky favorito, que una uh, hace un tiempo yo trabajaba en una tienda de ropa como de bebé, y llegó un tipo con bastante ropa preguntando que si era como para talla 3 o 4, porque toda la ropita que traía se le iba a comprar a su muñeco de Chucky. Wow. Sí, lo recordé ahorita que vi el tuyo. Alejandro Rosa Soriano dice, ¿Han visto la de Siniestro? así me Esa sí me dio miedo y la vi de noche y no podía dormir. Siniestro, no. Me parece que yo no la he visto. ¿Alguien de ustedes ha visto Siniestro? No. Hace, hace tiempo la vi, pero no, no recuerdo bien la trama, pero sí es buena película. tipo eh, También la que me gustó mucho es Babadook. Es una muy buena película y, y esperemos algún día tener algo de, de esa película porque muy buena, si es que no la han visto. Sí, Babadook la podemos ver en Netflix, así búsquenla. Eh, y sí, es, es buena película. Fíjate que Babadook es una de las más recientes películas de terror y basada ahora en una creepypasta, similar a creepypasta, ¿cierto, Good Guy? Claro, claro, así es. Las Muy películas bien. de terror antiguas estaban basadas como en hechos reales, como en sucesos paranormales. Babadook ya es una película que muestra una eh, creepypasta. Entonces, eh, es igual de terror, pero ya tenemos una versión que está hecha a partir de una historia creada en internet o algo similar a esto. ¿La habías visto, Melissa? No, pudieran darme un intro de lo que es. Good guy, Japan. Un intro, mira, mejor este. ahorita que termine la transmisión te paso el link y te la echas hoy mismo completa. Está muy buena. Dice a ti que es ah. babadoom no es Babadook, ¿verdad? Babadook. Babadook, Babadook. Con, K al, con K al final. Así es. Otra de las películas que creo que en el género de terror a mí lo que me da miedo son cosas que uno piensa, bueno, cosas que puedan pasar en realidad. Una de ellas era la del 100 pies humano que nunca, nunca la vi, pero conozco más o menos de qué va y eso sí me genera demasiado miedo pero hay otra del tipo como de experimentación con humanos que es la de mártires. No sé wow. si la llegaron a ver, yo la vi como cuando, no sé, estaba muy joven, pero esas dos películas también como generan algo feo en mí. La del cien pies humano me parece que más, entra más en la categoría gore, ¿no, Good Guy? Sí, así es, pero sí, está, está sí, como dices, ese, ese terror psicológico que sabes que que puede pasar que es algo o tal vez ha pasado no sabemos realmente si, si se ha hecho esto pero es genial esa película sí más del género gore Para quien no ha visto la película de cien pies humano, Melissa de qué trata, cuéntanos de qué trata el cien pies humano. Fíjate que yo no la vi pero tengo demasiada, demasiada información en mi cabeza como si lo hubiera visto, trata de un médico, a lo mejor lo voy a inventar pero síganme en, en esta historia, es un médico como tipo científico que tiene una idea de hacer, pues, un cien pies humano. Está bien chafa mi... mi, mi... Sí. Entonces secuestra a tres personas, creo que son dos mujeres y un hombre, y lo que hace es coser su boca con su con la parte de atrás de cada uno de ellos. Su boca con la parte de atrás no entendí, Melisa. Sí. No me lo imaginé. Sí. Creo que todos sabemos de qué estoy hablando. Y bueno, pues ya se imaginarán que... No sé si cierra el círculo por completo. No, ¿verdad? No, creo que no. O sea, nada más la persona en medio es la que realmente sufre. Ah, bueno, sí. o sea... La de atrás creo que también, porque uno de perdido está comiendo, ¿no? Sí. Pasa que ese de cien pies humanos... Es el doctor le cose la boca al al ano de la persona de enfrente y así sucesivamente me parece que son tres personas nada más yo tampoco la he visto la he querido ver pero la gente me ha dicho no no la veas es, es muy fea es muy gor etcétera y nunca la he visto pero tengo información como dice melissa de, de la trama entonces bueno ya se imaginarán cómo es este proceso en el que la parte de enfrente come y después tendría que ir eh, defecando y el de atrás comiendo lo mismo para defecar. No sé qué intención sería esa. Es una cosa horrorosa. Good Guy Japan ya la vio, ¿verdad? Así es. Y sí, la verdad está muy grotesca. Digo, para gente un poco sensible en ese caso de Logol no es muy recomendable. Porque sí es, es grotesco todo lo que pasa ahí. Dice Benjamín Pérez Mejía. Yo la vi, pero no la terminé de ver. Entonces sí me da... Si sí me da cosita, Evelyn Avilés dice, sí mírala, está buena, yo no sé, no sé si sea buena opción, lo voy a estar pensando como igual que Holocausto Caníbal, que tampoco es de terror, pero sí puede, puede causarte un trauma, eh, Holocausto Caníbal tampoco la he visto y creo que no la voy a ver, ver en toda mi vida, porque sí estuve tratando o intentando de verla, pero ya la, los comentarios me decían que, que de verdad no se puede ver esa película y es que dentro de lo más terrible, Holocausto Caníbal trata de caníbales que, pues que se comen a una a algunos reporteros que van a una a cierto lugar en la jungla, pero lo más terrible es que hay asesinatos de, de animales reales, una zarigüeya me parece que, que la matan con un cuchillo y la abren, una tortuga también, son imágenes muy terribles y fueron reales, entonces creo que sí, nunca voy a ver Holocausto caníbal. ¿Ustedes la vieron? Yo no la vi, pero igual tengo bastante información al respecto. Y también tengo una pregunta para la gente en el chat. ¿Alguien que haya visto la película del 100 pies sabe qué le daban de comer al que podía comer comida normal? O sea, porque no, no, no me imagino si en verdad lo estaba disfrutando o si le daban de que laxantes o algo así para que fuera todavía más horrible. Melissa quiere hacerla aún más grotesca de lo que es <risa> laxantes. No, imagínate, no, no, no, quiero imaginarla. No sé, a lo mejor veo esa. ¿Has visto lo que ha visto Caníbal, Good Guy Japan? No, fíjate que no. Eh, como ustedes sé que de qué trata y sé lo que pasa ahí, pero creo que nunca me animé, nunca me atreví, creo que alguna vez la vi que la, cuando las vendían en BCD, en los CDs, veía la portada, eh, pero no, nunca me llamó así como para comprarla y, y verla, ¿no? Y creo que no lo haría, y mucho menos cuando esté cenando, este sería yo creo muy mala idea. Mira, ya te respondieron, Melissa, dice María Orduña que le daban comida de perro, otro ¿Cuál? dice que le daban tacos de 5 por 10 eso sí está. <risa> Eso sí está grotesco, ¿eh? Ay, no, porque también mencionaban otra película aquí que es la de 120 días en Sodoma. Esa ah, también, bueno. creo que en el género de, en, en el que nos metimos ahorita, sí es una de las que yo considero más, sí, grotesca, pero también te genera como un trauma y porque está relacionado con personas de mucho poder. Sí, yo no la he visto, pero he visto también comentarios al respecto. Pero nuevamente entramos como al, a la película gore, ¿no? ¿no? No es de terror. Es que, bueno, a ver, el terror en sí, ¿qué es? <risa> o que hubiéramos <risa> empezado desde ahí. <risa> Porque tienes razón, Melissa. Las películas de terror y las películas de horror son diferentes. Son diferentes géneros, ¿cierto, Good Guy? bueno mira es que es bien difícil esto porque hay quien va a decir que el terror y el, el horror que es lo mismo pero que, que el terror tiene diferentes ramas el terror psicológico el terror paranormal eh, hay quien dice el terror gore entonces de hecho una película de cien pies humanos si ves la clasificación abajo debe decir terror o horror entonces sí, nada más que es otra clasificación eh, es difícil, pero va a haber, te digo, quién va a decir que no lo es, que sí lo es, y pues ahí se haría un, un debate que pues no, no llevaría a nada. Voy a buscar mientras que es película de terror y de horror. Eh, Yo de me de imagino, de... sí que el terror viene siendo como algo más como fantasioso, ¿no? Como algo inventado, algo más difícil que pueda pasar, por así decirlo. Y el horror va más sujeto a la realidad, ¿no? Como con situaciones reales. Pero es algo que me estoy imaginando en lo que Oslag busca la, la verdadera definición de lo que es. Dice Jordan Juan Guerrero que si hemos visto la película de You On, La Maldición, esa peli me traumó como no tienen idea. Sentí que Kayako me iba a salir en todas partes. Sí, de hecho en Netflix está la serie, esa la estoy viendo apenas, la de You On. La de Juan Orígenes está muy buena. Ok, miren, aquí ya tenemos la respuesta en, en Wikipedia. <risa> Encontramos que dice que según el artículo terror del diccionario de la lengua española, el terror es un miedo muy intenso, mientras que el horror es un sentimiento intenso, no necesariamente miedo, causado por algo espantoso. Entonces yo creo que eh, holocausto caníbal o el cien pies humano. Pueden ser de horror, porque dice que es un sentimiento intenso, no necesariamente de miedo, causado por algo espantoso. Un sentimiento intenso como, vendría siendo como lo que te causa esta, uh, pues sí, lo que hacen en las películas de que estar jugando como con tu corazón y en realidad no está pasando nada, nada más te estás imaginando que va a pasar algo, ¿no? O nada que ver. Ese sí es, es, es como, como un miedo psicológico. Yo creo que ahí sí cabe el terror, porque el terror dice que causa miedo. Miedo, mucho miedo. Y el otro es solo un sentimiento, no necesariamente miedo. Gracias a José Juan Guerrero Bonilla, que nos donó 50 pesotes a esta transmisión. Dice, ¿han visto la película You On? La maldición. Esa peli me traumó como no tienes idea. Sentía que Callaco me iba a salir de todas partes. Es la, Lo que había comentado ya Melissa pero quería retomarlo. Eh, ¿Sí han visto Juan? Yo no. Sí, creo que yo no la he visto. Creo que en, en mexicano se llamó La Maldición. ¿No es de ¿no es Grouch? Ah, ¿Así sí. Es? Así es, sí. sí pero es, la... Es, es La Maldición. Muy buenas. Las películas japonesas de terror, creo, eh, sin, sin miedo a equivocarme, son las mejores producciones que se hacen porque sí dan miedo, las historias son buenas, el ambiente también, eh, y después las, las retoman en Estados Unidos, en Hollywood, y las hacen más eh, comerciales. Por ejemplo, esta ju On", en japonés, que, que así se presentó, y después en Estados Unidos se presenta como The Grudge o The Grudge, no sé pronunciar, y pasa a Latinoamérica como la maldición, ya una, una, una reedición a lo americano, pero las películas japonesas sí son las principales que salen de terror para que después los americanos las tomen y hagan estas películas de terror. Creo que las películas de terror americanas que sí son propias de ahí son como la de la monja, ¿no? O como esta otra de, de la pareja de los Warren. Sí, yo creo que, bueno, no sabía esto de que entonces la maldición fue una recreación americana. O sea, existe la película real. Sí, la maldición en sí a mí no me dio miedo y es que tengo un tema con como lo paranormal, o sea, todo lo que es este fantasmas y todo eso no, no me da tanto miedo, no me genera tanto miedo, a diferencia que si es algo ya basado en hechos reales o algo que pudiera suceder en realidad. Dice eh, Vianey Gali: dice hola Good Guy Japan, aquí hay gente también del canal de, de Good Guy, Vianey Gall, está también en la transmisión en Facebook. El miedo intenso es como el exorcista, menciona Lucero, la verdad que es así da miedo intenso, eh entonces en esta clasificación de miedo intenso, ¿cuál Melissa? cuál sería tu película? Um, yo creo que Voy a pasar el turno a ti para ponerme a pensar qué película porque ahorita no se me viene así una como que esté en esa línea vaya. Muy bien, yo como lo había dicho de miedo intenso sería El Exorcista, eh, eh, pero Good Guy Japan también la misma, ¿no? El Exorcista. Pero mira, te puedo decir otra que es muy muy buena, que es un miedo, wow. Mira, eh, yo soy también súper fanático de, del maestro del terror Stephen King, entonces sus películas yo creo que he visto casi todas y una que es un miedo así que, que la ves y no tiene efectos especiales casi de nada y todo sucede en una cabaña es la de Misery, Miseria, no sé si la han visto. Me suena, me suena, pero si me recuerdas la trama... Sí, a lo mejor. sí, que es de un famoso escritor que va por la montaña conduciendo, eh, hay nieve, tiene un accidente y se sale de la carretera, queda inconsciente y una señora que vive cerca de ahí, en la montaña lo, lo, lo recoge, se lo lleva a su casa, lo trata de curar, pero resulta que esta es una señora loca, enferma, enferma mental, que lo tiene, lo tiene esclavizado, lo tiene amarrado... Eh, hace que, que termine de escribir lo que estaba haciendo, pero al modo de ella, le rompe las piernas, se las rompe con... le pone un palo y con un mazazo ahí le, le destroza las piernas para que no se pueda escapar él. Él vive ahí a, aterrorizado con esta señora que no lo deja salir, es muy buena, se llama Misery o Miseria eh, en español, está, está genial esa película. No la he visto, está en Netflix... No sé, porque mira el Netflix que tenemos aquí en Japón y el de allá es diferente, hay películas de allá que no las tenemos aquí y viceversa, entonces aquí al menos no la tenemos en el Netflix de aquí, tal vez allá sí esté. Sí, pero en está... México no sé, pero eh, uh, yo tampoco la tengo en Netflix. Esa no la he visto yo en película, pero el libro sí, yo también soy gran fan de Stephen King y... Ahorita que, que lo pienso, creo que mi película es la de Michael Myers. O sea, no sé por qué no dije eso, si todo el tiempo en el programa pasado lo estuve mencionando. <risa> él sí me genera demasiado terror. O sea, su simple figura, es, eh, sí, me pasa algo con él. Sí. Otra de las películas que me acuerdo y que tiene una figura, Good Guys Japan, es la de la muñeca Tolly. Eh, ¿Han visto esa película? ¿Alguien la ha visto? Dolly Dires, de los años 90. Salió casi eh, inmediatamente que salió Chucky, pero ahora es una muñeca maldita. Antes que Annabelle, después de Chucky, <risa> llega la muñeca más aterradora que nunca antes habían visto. Bueno, menos que la de Pedrito Fernández en Vacaciones de Terror. <risa> es Dolly Dires. <risa> ¿Verdad? Good Guys Japan, esa película me encantó, es una de mis favoritas. ¿En serio? ¿O sea, sí te genera terror? Sí, sí, me da mucho miedo esa muñeca. ¿Qué hace la muñeca o es la imagen de ella? Puedes mostrar la muñeca, Good Guys, y nos platicas de qué trata, si no yo te ayudo. Ah, claro que sí, claro que sí. Este, Bueno, mira, antes de mostrarla, te digo, esta película la hicieron un poquito después de hacer Charge Play 1, la Chucky 1. Y fue un tanto criticada porque eh, en la imagen de las personas que hicieron la de Chucky fue como que nos quisieron copiar la, la idea, pero con una muñeca. O sea, Chucky era hombre, ahora una muñeca poseída. Entonces eso le afectó mucho a la película de Dolly porque recibió críticas no, no tanto porque no fuera buena, sino porque... Le tiraron de que fue una copia de Chucky, que hay frases, de hecho, que, que se parecen un poco a la película de Chucky. Y muchos esperaban que hubiera más películas de ella, pero pues desafortunadamente hasta ahí quedó. Y pues sí, ahorita, ahorita la voy a, a mostrar. Sí, a esta muñeca, fíjate que comienza con un descubrimiento de, de, de, de una zona arqueológica en México entonces mientras un eh, arqueólogo descubre cierta tumba eh, es ahí donde el espíritu sale el espíritu de este de este pues eh, pues personaje no sé si estén hablando de mayas o de mexicas pero sale el espíritu de esta tumba y se va a meter a un a un como granero a una como bodega en donde en la bodega estaban reproduciendo, muchas muñecas para niña esta muñeca Dolly y el espíritu se mete en una especial similar a lo de Chucky y es ahí donde esta muñeca maldita comienza a hacer sus travesuras que sus travesuras son como matar gente yo no sé por qué el espíritu se sale de la tumba se mete en la hoy Dios mío qué estamos viendo ahí en pantalla es lo, a ver lo que quiero saber ahora es las muñecas que estaba haciendo la fábrica, ¿eran así con esa expresión? No, no, no. Ah, ok. O sea, ya cuando ella eh, se le mete el espíritu, ya hace esas caras. De hecho, conforme va pasando la película, ella va como que envejeciendo un poco, porque son varias, o sea, no nada más fue una, son varias muñecas las que empiezan a como cobrar vida. Y hay, hay escenas donde una ya casi se ve vieja, que es la... La escena creo más fuerte ahí de la película, que se ve muy anciana la muñeca. Pero esta es una de ellas, así es la ropa roja y con su babero blanco. Sí, es ¿Y como también, Chucky. Ok, sí. y ese es el tamaño re, real, o sea, el de la. Sí, así es. Oh, está, está bien grande, como quiera. O sea, es como una, como si fuera una niña. Algo así. Sí, ¿Se le mueven los ojos? No. No, no me espantes que ya se le movieron. ¿eh? Te lo juro, te lo juro. Pensé <risa> que eran no. de esos ojos que se mueven, porque te lo juro que vi que se le movió un ojo. A wow. ver, ponla, ponla en pantalla <risa> nuevamente. Ahí estamos viendo en todo su esplendor a Dolly Díez. Esperemos que mueva algún ojo. Es que se ve, mira, ahí cuando haces como ese movimiento, el ojo del lado derecho parece que se mueve. Ajá, sí. ¿Sí? ¿Eso es lo que viste, Melissa? Pues yo quiero pensar que sí, pero ahorita que vi, o sea, vi clarito de esas, no sé cómo se llaman esos ojos, pero las muñecas como que parpadean y así. Ajá, exacto, mira, yo también como que vi como que un poco el ojo como que lo cierra del lado derecho, ¿no? Ajá, como que sí está viendo, mira, mira, ahí. como que mira. su ir y se mueve. Sí, sí. miren no empiecen porque yo vivo sí. con ella y... <risa> Oye, ¿tienes en tu cuarto algunas de estas figuras o tienes un espacio para ellas? ¿O si sí metes a dormir contigo algunas? Eh, mira, en... casi no. La mayoría la tengo aquí en la sala. Hay otra habitación también, pero ahí no duermo. Ahí tengo algunas piezas también. En el pasillo también tengo en la entrada. Tengo a Okikusan, que Ozlak la conoce más que nada. Aokiko, esa muñeca la verdad es la que más me da miedo de la colección. Es la única que en verdad me da miedo de una leyenda japonesa, una muñeca poseída. Encontré la réplica aquí, la tengo en, en la casa, pero la tenía aquí en la sala y yo sentía que traía algo esa muñeca, una vibra no muy buena. Y no quiero deshacerme de ella porque aquí en Japón, si, si tiras una muñeca o, o la, la regalas casi casi, te puede ir mal, te puede ir mal, entonces ahora sí que ya la tengo, me voy a acostumbrar a ella y es la muñeca que más más me da miedo de la colección. ¿Nos la, nos la poder, podrías mostrar? Híjole, es que esa sí la tengo en otro lado, en un pasillo, en el, eh, pero ahorita, espérame, sí, sí, la puedo sí, claro, mostrar. Sí, claro, tú, tú ve por ella, no te preocupes, aquí leemos algunos comentarios. No, te, ¿te tendría que llevar el teléfono porque ah. la, la vitrina está bien pesada es de vidrio, entonces mejor ah, llevo bueno. el teléfono y ahí la mostramos un poco perfecto, George Bush dice, me recuerda a mi hermana cuando me como sus tamales de esta muñeca Dolly Direst, con esa expresión tan maléfica dice, Abraham Martínez yo vi que se le movió el ojo no sé si ya estamos aquí <risa> sí, sí, se vio. Yo, yo también vi que se le movió el ojo ya veremos siento? en la repetición, ¿no? Siento además que ese tipo de objetos con, con tanta historia detrás sí tienen como esta mística en la que sí pa pasa algo. O sea, yo estoy segura de que debe pasar algo. A ver, aquí está la muñeca. Ok. Ok, ahí está. Miren, Okiku es una muñeca, la muñeca se dice más embrujada del Japón sobre esta no sé si haya una película pero la leyenda es que una niña muere de una enfermedad eh, y después se le mete al espíritu de su muñeca y a esta Okiku le comienza a crecer el cabello tanto es así que después se lo comienzan a cortar pero le sigue creciendo el cabello como si se hubiera transformado en una niña de verdad lo que tanto deseaba Pinocho Okiku sí lo consiguió <risa> Oye, pero Okiku, o o Kiku se llama, tiene una cara todavía más amigable. O sea, ahorita que la vi hasta me pareció bonita. Es bonita, pero, pero la historia, la leyenda es la que es muy, muy fea y, y créeme que los japoneses le tienen pavor a estas muñecas, no las tienen en su casa casi por nada. Entonces, cuando yo llego a subir alguna foto de ella en Instagram, eh, mis amigas japonesas sí me dicen, no, no quítala, no la pongas. Le tienen mucho, mucho miedo a esa muñeca, en realidad, aquí en Japón. Además de que le crecía el pelo, ¿qué que hacía? O sea, Era ella lo... también mataba o no. Mira, es que cuando la, la el hermano de esta niña se la dio, la niña ya estaba enferma. Y cuando murió la niña, supuestamente el alma de la niña se metió a la muñeca, pero no. No, al parecer solamente era lo único que le crecía el cabello. Y de hecho hasta tiene, hasta la fecha está esa muñeca en el norte de Japón, en Hokkaido. Ahí la tienen en un templo y muchos turistas antes de la pandemia obviamente venían solamente para, para ver la muñeca, para ver cómo sí tenía el cabello largo. Y pues es el miedo, o sea, el miedo de los japoneses. de Imagínate saber que una muñeca le crece el pelo, pues así con, con que sepas, sepan eso, es, con eso tienen para... Para que les cause ese terror. Sí, es que Okiku no era, no es una película, es un hecho real. Tan okay, así ya, que, ya. que ahora la tienen en un monasterio, los, los monjes la cuidan. Ok, ya entiendo, entonces sí fue algo real. Sí. Oh, ya. Dice el rincón del cine, Melisa se asustó cuando vio la muñeca de los ojos azules, jejeje. Je, je. Es que de repente salió, o sea, sí, Oslak no estaba viendo, pero yo vi cuando la pusieron y no me la esperaba, o sea, porque no tenía una imagen de ella. Y si alguien puede ver, está en YouTube, Dolly Dires es una muy buena película, recomendable. No sé qué te parece a ti, Good Guy, a mí me parece muy buena película. Claro, sí, es, es muy buena, más que... En, en mi caso me gustan todas las películas donde hay muñecos asesinos, muñecos que cobran vida, entonces pues es una joya más a, a la colección. Y ya ves en el live donde estuvimos con Eric de Somos Coleccionistas Latinoamericanos, donde te conocí, donde tuve la fortuna de estar en, en el live. Ahí salió el tema de Dolly, tú mostraste la foto y recuerdas que te dije, esa viene a la colección próximamente. Y, Oye, y era real, ¿verdad? Y pues era sí, ahí, ahí está. Ahí está. Mira, Jet Decor dice, wow, leeré más sobre esa muñequita japonesa para que, que los japoneses le tienen tanto miedo. Debe de, este, de estar aterradora la historia. Puedes, Jet Decor, encontrarla en mi canal de YouTube. Ahí está la historia de Okiku y precisamente ambientada con imágenes y videos de la muñeca Okiku que tiene Good Kai Japan en su colección. Así que te lo recomiendo, búscala. Así como tal, así tal cual, Okiku en mi canal de YouTube, ahí está para que te informes completamente de la, de la historia de Okiku. Alguien dijo, hablando de muñecos, la película Dolls. ¿Ustedes conocen esa película? ¿Dolls? Es. Sí. Yo no. A mí me sí. encantó, es otra de las películas que me encantó. Hay dos que se parecen mucho, vamos a hablar de Dolls y Master of Puppets es la otra. Puppet Master y Dolls. P Puppet Master, P Master o Puppets, es la, la canción de Metallica, ¿verdad? <ríe> y mucha gente confunde esa de Puppet Master con, con otras de... con Dolls, exactamente. Sí. Es que en México se llamó El Juguetero del Diablo, la de Puppet Master. Exacto. Primero vamos a hablar de Dolls. Yo tuve la fortuna en algún momento de encontrármela en Netflix ya hace algunos años. Dolls es una película donde... Un, eh, una familia va a, a un lugar turístico, pero se les viene la noche, comienza la tormenta, se les descompone el auto y deciden eh, tocar en una casa que está por ahí en una zona muy inhóspita, una casa muy grande, que habitan ahí dos viejitos y estos dos viejitos los eh, acogen esa noche que está lluviosa porque su carro se descompuso, no pueden ir a ningún otro lado y me parece que va una niña, estos viejitos eh, hacen o crean muñecos y entonces ahí comienza la trama de estos muñecos que por la noche cobran vida y son unas muñequitas súper aterradoras que se ríen de una forma espeluznante, ¿cierto Good Guy? Así es, fíjate que esa película hasta la fecha sigue siendo de mis favoritas, la he visto eh, recientemente, la volví a ver y fíjate que en la colección, no sé si lo has visto, pero tengo también al personaje principal de esa película que es Mr. Punch. Mr. Punch lo tenemos ahí, es un duendecillo que, que es el, el como el líder ahí de todos los muñecos, que trae su arma, su sombrerito, su cascabel. Ese personaje de mis favoritos, claro que sí. ¿Lo puedes mostrar a la gente mientras les platico? ¿O tienes ah, que hablar? El... No, claro que sí. Sí, nos va a mostrar ahí Good Guys Japan. Eh, ok, pero a ver Ox, además de que los muñecos que crean los viejitos se ríen, ¿qué hacen? ¿Hacen travesuras o si hacen cosas feas? Ah, pasa que después, como esa noche fue muy lluviosa y hay una tormenta, también iban pasando un, un grupo de, de muchachas rockeras, punks más o menos, junto con otra persona que las recogió en la carretera, son como que viajantes. También llegan a tocar a la casa y bueno, ahí ya se encuentra la familia se encuentran eh, este hombre que recoge a estas dos chicas punks y los abuelitos los, los acogen a todos, entonces las chicas punks quieren hacer esa noche pues como su fiesta con, con música rock y todo, fumar su onda que, que traen ahí y de pronto sí las muñequitas se ponen a asesinarlas, pero ¿qué pasa? La historia eh, no solamente es de que asesinan a las personas que, que se quedaron esa noche en la casa de los viejitos, sino que cada, cada persona al final termina siendo una muñequita o un muñequito. ¿Qué quiere decir? Que esas personas recogían viajantes y en las noches les ocurría eso, las se asesinaban por los muñecos y después los transformaban en propios muñecos. Así que todos los muñecos que había en la casa eran, eh, en realidad, habían sido humanos, habían sido personas. O sea, ¿metían el alma de, de estos en los muñequitos? Sí, exacto, exacto. Oh. Aquí está, mira, Mr. Punch. A ver. Ahí está. Uy, ya se movió, se le cayó el gorrito. <risa> este sí se movió para que vean. Fíjate, sí lo conozco, pero nunca he visto esa película, pero ubico lo ubico demasiado bien. Sí, este es uno de los que me da más miedito dentro de la película, ¿eh? Me gustan eh, tus zapatos. Y trae es su como arma. Un... Arlequín, ¿no? De hecho, esa, eso que tiene se la entierra en el ojo a alguien. Así es. ¿Eso? Esto, esto es que mira, es un arma, pareciera que solamente es así, ¿no? Ajá. Pero. pero se sale, mira. Ok. Se sale y esto supuestamente tiene filo y este es su arma. Ya. Yeah. Exacto, es un muñequito que se mueve muy feito Ahorita les voy a mostrar también algunos, eh, algunos muñecos de la otra película que es Puppet Master. Voy por ellos. Ok, muy bien, porque esa película sí se antoja ver. Yo la verdad, Ubico al personaje principal, pero no la película en sí. Y ahorita lo que vi eh, me parece un sujeto agradable. O sea, lo veo y digo, se ve agradable. No se ve malo. <ríe> no se ve malo, pero es uno de los personajes principales, o sea, el que... Ok, a ver. Puppet Master, ah, aquí está. Tuvo... Eso. Varias versiones como Puppet Master 1, 2 y 3, me parece. No sé si hubo 4. Esta pertenece como a la 3. No, ver, fíjate hay que... que hay como 7 películas. Ah, sí, hay más. A bueno, caos. yo me quedé como en la 3. A Bien. ver, pon en zoom tu, tu pantalla OX para alcanzar a ver a los monitos. Sí. Y en la película son de ese tamañito también. Sí. A ver, ay, qué feo está ese. A ver, la mona <risa> que parecía Selena. <risa> la mona que parecía Selena. <risa> que la bien chiquito. Ay, no, qué cosa tan fea. No, y si vieras lo que le sale de la boca, se, Ay, no. te daría más miedo. Mira, deja ver. Tiene el mecanismo para que le salga de la boca, pero le voy a tener que jalar yo la lengua. Ya no funciona, pero sí se okay. le jala ahí. ¡Ay, no! Ok, es una lengua muy larga, entonces. Sí, le salen como sanguijuelas de la... ¿Sanguijuelas? Ahí está Blade, sí, Blade sí, que es el líder del grupo. Sí, este es el más representante de la película eh, Puppet Master. Así es. Ok, y esa película, ¿nos pueden dar un intro de, de ella? A ver, el experto, good guy. Bueno, no experto, pero es igual la historia de, de un viejo que, que hace marionetas pero les da vida, les da vida a todos sus muñequitos, entonces hay gente que quieren robarse así como su, el, la fórmula o lo que está haciendo para, para no sé, para, para otros fines, entonces pues matan a, matan a este viejo. Y marionetas cobran venganza de, de las personas que hicieron esto y pues ya eso pasa en la 1 y de ahí se, se derivan te digo son creo siete películas hasta ahorita no son buenas todas la verdad las primeras tres son las buenas las demás ya nada más fue por para, para vender más para tener más piezas más nuevos personajes pero las tres primeras son las que son son buenas o sea, se hace un grupo grande de marionetas con sed de venganza. Sí, exacto. Al inicio son tres, creo, cuatro. Pero ya poco a poco se van uniendo más al, al clan de las marionetas. Y está, están buenas las películas. No tienes ninguna figura de estas. Mira, aquí Jarek dice, hay uno de cabeza chiquita. Sí, hay uno que está muy fornido, muy grande, pero con la cabeza chiquita. Sí, se llama Pinhead pinche ese y ese estrangula a la gente como tiene sus manotes sus brazotes entonces ese estrangula a la gente pero no, en, sí. en la película de qué tamaño son o sea son así como las no, que tengo, tienen ah okay. como por aquí así de esas no tengo mira pero ya ya tenemos el pedido para el otro mes me las van a enviar de México y <risa> sí, sí, tienen que estar esas ahí con con Chucky ok perfectísimo, mira aquí el rincón del cine dice, has visto la película La posesión satánica del año 2013, esa no me suena seguramente sí, sí la vi porque esas te digo, las de posesión satánica son las que más me encantan serían mis favoritas, pero a veces sí olvido por el título, no puedo decir ah sí, es la que trata de esto, esto esto tendría que ver la portada o, o te digo es que son tantas las que a veces uno ve que se te se te pasa y y con nombres tan parecidos de posesión satánica, la posesión de no sé quién, la posesión, entonces ya son muchas que, que a veces no las ubico a la primera. Y es que cambian los títulos, ¿no? De acuerdo al país. Ya ves, ah, en España no. Chubaca se llama Mascatabaco, pues entonces así está difícil. <risa> mascatabaco. Es real que se llama así. Sí, así se llama en España. Chubaca es mascatabaco. Que okay, ya es como el bromas, ¿no? Bueno, mira, y ahorita que. Sobre estas películas, yo creo que valdría la pena tomar en cuenta el cine nacional, el cine mexicano, que como sabemos son eh, pocas películas eh, buenas de terror que hay en México, pero fíjate que la primera que vi y me causó mucho miedo, eh, es buenísima y seguramente la vieron o no sé, es la de Hasta el viento tiene miedo, esa película, wow, es, es una joya del cine mexicano vieja, sin efectos especiales, pero es una película que sí te tiene todo el tiempo así como que en suspenso, te causa miedo tan solo escuchar el sonido del viento y lo que está pasando y la música yo creo que es una película que vale la pena ver si es que no la han visto ¿La has visto melissa No, esa no he escuchado el, el título y de ella, pero no la he, no la he visto Hay una... Hay una, ¿cómo se les dice cuando las vuelven a hacer? Remake. Hay un remake nueva, como del 2000 y tantos, es hasta el viento tiene miedo, pero no nada que ver, ¿eh? Ah, no, no, nada ¿No? que ver. De hecho, pareciera una telenovela de, de Televisa, así de, de, de, no sé, no, no. Yo también la vi y, no, definitivamente la, la vieja es la, la buena. ¿La vieja en qué año salió? Híjole, no tengo ahorita el dato exacto, pero ay, ahí sí puede checar, Oslac, porfa, el año. Desde es del año, es como de los años setentas. Ok, muy bien. Sí, eh, de hecho, a lo mejor después de esta transmisión, cuando me vaya a dormir, voy a ver, hasta el miento tiene, tiene miedo, y está en YouTube, me parece, sí la podemos sí. ver en YouTube. Sí, es así está ahí. ¿Del año 60? ¿En qué año es? Eh? ¿Qué año? ¿60? desde los años, años de los 60, 60 hasta el viento tiene miedo. Wow. hay otra que también es una película vieja eh, que yo he escuchado que mucha gente le ha dado miedo, no la he visto precisamente por esto, pero creo que, a ver dejen recuerdo el nombre, pero el, el, el cielo rojo, cielo rojo se llama, es creo también de aliens o algo así. Um, no, no, no, fuego en el cielo, fue, no no es creo que es algo de rojo y si sí tiene que ver con el cielo y no estoy segura pero creo también que es mexicana ahorita que hablamos de eso rojo amanecer Ro sí. rojo amanecer no no no esa es la de tlatelolco okay, sí, no, esa no. es de la matanza de tlatelolco rojo amanecer no no la que yo digo es de aliens aliens oh, no. mexicanos se me hace <ríe> muy raro no no me imagino una película de aliens de México. Estoy segura, o oh, si no fue en otra línea del tiempo, pero estoy segura que <ríe> es en, esta. en otra dimensión. Las mexicanas, mexicanas no existen, ¿no? Así de aliens. No, no existen. No, no, no existen de aliens. Eran... No sí, que sí, yo sí. conozca. Creo Eran cholos, explicar. dicen aquí. Aliens no. chilangos, dice Ángel Santiago. No, estoy segura, estoy segura. Rojo Amanecer era? no es de terror. ¿De, ¿De qué trata la que dices? Es que sí es de, de que secuestran a personas, los aliens y luego los dejan de nuevo y después de cierto tiempo llega la gente como súper traumada porque les hacen cosas horribles. No, esa definitivamente no me suena. <risa> Yo tampoco, ¿eh? Y eso... Y por más que me puse ahorita a recordar que Chabelo contra los monstruos, Chabelo contra los mafiosos, Chabelo contra los aliens, creo que no, no. Es que estoy segura de verdad que alguien aquí en el chat de repente va a decir, ay, ya sé cuál es tal. Dice zona invadida es mexicana, ¿crees que sea esa? No, no, no, yo recuerdo muy bien que tiene en su nombre la, el rojo y es algo como del cielo o igual de amanecer, no estoy segura. Aliens contra charros, dice Enrique Díaz, tampoco. <risa> <risa> Aunque a lo mejor era la de Blue Demon. No, no, no. Cuando sepa, eh, ahorita si me acuerdo de cuál era, lo digo. Ok, porque dice Librevisión, sí hay películas de aliens mexicanas, pero luchando contra el santo, sí. De esas sí hay, pero contra el santo. Qué rara la, la, la que nos comentas, Melissa. Ojalá pudiera recordarlo, <risa> Sí, porque, porque me <risa> interesaría <risa> no, verla. Claro, sí. Sí, porque fue de una, este, una de las razones por las que yo tenía mucho miedo a los aliens. O sea, no creo que lo haya inventado mi inconsciente o algo, o sea, sé, creo que es real. O sea, y, y, y la viste de chica. Sí, porque es una película vieja también. Pues está, pero si es mexicana, no, o sea, sí hay varias, pero mexicanas de aliens, no, y menos que secuestren, no. No me suena, no. Ok, bueno, olvidémoslo entonces. <risa> ¿Han visto Belzebud que está en Netflix? Nos dicen por aquí en el chat. Eh, yo no. Esa no, yo Bel tampoco. Es una producción eh, mexicana. Tiene, me parece que salió en el 2018. Eh, es sobre investigación paranormal. La catalog catalogan como una de las películas de terror mexicanas buenas. Pero la verdad es que eh, no, a mí no me pareció que está buena. Hay una escena en específico donde dicen que es aterradora, pero para mí la veo muy eh, editada, con mucha edición, con mucho eh, CGI. Entonces no, no, a mí no me pareció tan buena Belcebú. Quizá porque tengo referencias de películas mexicanas de terror como la que comentó Good Guy Japan, hasta el miedo, hasta el cielo, hasta el viento tiene miedo. Y, pues, una es no Veneno para hadas, que es con una ambientación increíble, Veneno para hadas, igual de la misma época, y es buenísima. ¿La viste, Good Guy? No, no, eh, creo que no, la tengo que buscar. Está buenísima, Melissa, ojalá la puedas ver, también búscala en YouTube, Veneno para hadas, eh, es sobre dos niñas, y una de ellas... Eh, pues tiene intenciones de hacer lo que hacen las brujas. Es una muy buena película mexicana y ojalá la puedan ver también. Se encuentra en YouTube. Hay una tercera porque esa, esas películas fueron hechas por un mismo director. Entonces está la otra. ¿Está hasta el viento tiene miedo? Veneno parada, Si sí, hay otra. El libro en la piedra. ¿Me ah sí sí. Esa película? Sí, esa sí. ¿Mexicana también? esa tampoco la he visto, pero ahora que recuerdo la de Belzebú, me parece que el director es mexicano, ¿no? El director de esa película. Sí, sí. Sí, es verdad. esa tampoco la he podido ver, pero según... ¿sí la, sí la vieron uno de ustedes, porque lo que había visto es que tenía buenos comentarios y que había recibido premios. Y no sé qué tenga que ver con un bebé. Sí, te digo que a, a mí... Bueno, yo lo mismo he visto, ¿no? Que... Que les parece muy buena, pero a mí en lo personal no no me pareció nada buena. Está en Netflix, la pueden buscar. Creo que todavía estaba el cebut en Netflix. De hecho, al, al director lo tengo en Twitter, pero él no sabe de que a mí no me gustó. <risa> aquí, aquí dicen Morgue, una película de terror de Paraguay. Y me recuerda a la que les mencioné casi en un inicio, que se ya. Es también una película vieja el Mártires Mar se llama no sé si la vieron esa película sí, es que exacto. también es tipo gore que creo que es lo único que he mencionado yo en este programa. Oye Mártires, ¿cómo se llama en inglés? Ay no recuerdo. Porque pero... no recuerdo haberla visto ¿cómo es? Cuéntanos. Melisa. Me parece que bastante diferente a cómo se llama en español pues es de creo que es una chica o son dos no recuerdo pero la sacan de su casa la secuestran, es, es muy vieja, yo la vi hace muchos años, entonces no sé si les estoy contando bien, pero la secuestran un grupo de personas y las tienen como en un sótano que está todo acá de que parece como una clínica y les empiezan a torturar este, de formas bien feas, o sea, de que quitarles la piel y cosas así, pero horrible, pero las mantienen con vida porque supuestamente... Um, cuando llegas al punto del dolor como que entre la vida y la muerte tienes el secreto de la vida entonces este grupo de personas lo que hacen es que la persona a la que torturan les dé el secreto de la vida o qué es lo que ven antes de morir o así y ya es como toda la tortura de, de la chica ok suena interesante yo no la he visto dónde la podemos ver está en Netflix? me parece que la pueden encontrar sí. en YouTube, en Netflix, no, no sé si esté. Me dicen que en inglés también se llama mártires, ver, ¿me muestras la portada? Ahorita me van a mostrar la portada a ver si la he visto porque se escucha interesante que al final ya casi cuando están a punto de morir que, que sacan como, como que revelan algo sobre yéndose al más allá o algo así. Sí, revelan algo importante de la vida, dicen, dice aquí Gabriela, Rodríguez, que las dos de mártires están súper buenas, sádicas y sangrientas. Yo no sabía que había dos. No sabías. Ah, no Creo de que de nada visto. más hay una. Bueno, de, de respecto bien. a ese caso, nada más es una. ¿Nada más es una? Está en... Ay, ok. No. Sí, están en Cuevana, dice Lucero. Yo no sabía que todavía existía Cuevana. Dice, ¿qué tal las de Poltergeist? Good Guy Japan tiene el muñeco del payaso. Poltergeist, otra de las películas buenísimas. Melissa, ¿la recuerdas? No, qué payaso, lo quiero ver. Cuéntanos, Good Guy Japan de Poltergeist. Sí, mira, esa también es de mis películas favoritas, porque, bueno, independientemente que esa película tiene muchos muchas curiosidades, o no sé si, si supiste sobre... Por ejemplo, la escena donde está la piscina con los esqueletos. Para no, para no gastar en hacer los esqueletos en todo esto, usaron esqueletos humanos reales. Entonces, es una escena súper fuerte. Eh, la niña esta sabemos que murió en la segunda película antes de terminarla. Mucha gente de la producción fue falleciendo por accidentes, por enfermedades. Eh, está rodeada de muchos casos como el exorcista que también pasaron cosas así eh, Esta película yo tenía que tener el payaso este, el payaso que sale ahí El, el que cobra vida y empieza a ahorcar al niño ahí que le enreda el brazo en el cuello Yo creo la 1 y la 2 porque hay tercera película creo Pero ya no es con la misma niña obviamente Pero me quedo con la, la primera que es donde sale el payaso, este el payaso diabólico. Me encantan los payasos y este tenía que estar en la colección. Ahorita lo traigo aquí también para que lo veas, Melissa. Sí, la escena donde sale el payaso es aterradora. Me, me, me impactó mucho porque sale bajo de la cama. Exacto. Y Exacto. como sus brazos y piernas son largas, entonces con su brazo es como enrolla el cuello del niño y lo empieza a ahorcar y lo jala hacia él. El hacia el closet, es una escena increíble, y ese payato me costó muchísimo encontrarlo hasta ahorita en internet, no he visto casi réplicas, y pues afortunadamente la, la tengo es, ese, fíjate que es de las únicas piezas que tengo en la habitación, que se duerme ahí casi al lado de mí, porque no es como que el, el rostro es amable porque ya ves que en la película cambia el rostro cuando está enojado, cambia al, al, la expresión diabólica sí. pero la que tengo todavía es la la versión cuando, antes de que pasaran esos sucesos, pero ahorita lo traigo si gusta. Creo que hay una parodia de estas de... Scary Movie. Movie. ¿Has visto Scary sí. Movie, Melissa? Sí, justo era el personaje que me faltaba, ya ves que les decía como los más representativos, pues uno de ellos, bueno, no, el de Scary Movie, el del, ¿cómo se llama? La película real. Esa es la de Viernes 13, ¿no? Scary ¿Sí, Movie no? es una parodia... De, de muchas películas de terror. Y Pero tiene al mono de la máscara blanca, ¿no? El que te dice que sé lo que hicieron el verano pasado. O estoy ya... Eh, el que hicieron películas. el verano pasado es otra similar a esa. Es, es, es, es, es Scary, ¿no? ¿Cómo se llama esa? Pero es ese mono, ¿no? Del que sí, estamos exacto. hablando. Ok. Eh, no, sí. pa, no, no, no es el mono. Pasa que ahí en el Scary Movie aparece eh, en parodia la escena que estábamos hablando del payaso. Se llama Scream. Scream, Scream se llama. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Ahí sí. Va, mira. Es brujita. Ah, era lo que iba a preguntar. ¿El payaso es un muñeco o es una persona vestida de payaso? No, es un muñeco. Es un brazote. Okay. Sí, tiene su cara amable, pero ¿tiene colmillos? No. ¿O que son pero dientes normales? Pato tan larga. No, largas. Ahí sí está feo, ¿eh? A mí sí me daría miedo aún así. A ver, ¿puedes mostrar las manos, los dedos? Los tiene bien largos, ¿verdad? Ay, no. <ríe> Ay, no, qué miedo. Oye, está buenísimo. Eso es. Ah, ¿Te lo, lo mandaron? ¿Lo mandaste a hacer? Sí, sí, lo mandamos a hacer. Y, y pues, afortunadamente para mí, desafortunadamente para mucha gente, fue el único que hicieron. Y pues. Ya Porque viven. murieron, ¿no? Las personas murieron. <risa> no, inventes. no inventes. imagínate. Que no había visto que atrás tienes a eso también. Sí, es... Eh, este es, yo creo, de la réplica más perfecta que, te, que me hicieron. Este viene de Alemania. Y este escultor, la verdad... Eh, increíble pieza, es de silicón, es de silicón y es, son los tamaños exactos a la cabeza del actor de, de Pennywise de, de la nueva. A ver, ¿lo, ¿lo puedes enseñar de cerquita? A ver. ¿Ese es alguien? ¿Sí? Ox, ¿lo puedes poner en grande? Sí. Y luego enseñarme cómo se hace eso. Ok, en, en los cuadritos que tenemos abajo, los tres cuadritos que tenemos de la cámara, lo pones en donde está el muñequito. Ok, ahí está la, eh, eso, esa es de la película, de la primer película, ¿verdad? No, la más nueva. ¿Es la nueva? Sí, sí la más nueva. Ah, ok. Ok, ¿sabes que Ya he visto tanto la nueva que la viejita ya se está perdiendo en mi mente. ¿No tienes al Pennywise de la película viejita? Sí, ese también lo tenemos. A ver, puede bueno. ser ahí. Tienes una millonada en todas tus eh, cosas que tienes en todos los objetos. Sí, primeros no es que, que, que soy narcotraficante y no sé qué. No puedes la... que mandar a hacer esas figuras es costosísimo. Oh, ahí tenemos dos rostros exactamente de Pennywise de la primera película. Yo creo que ese es el que... Ay, no, es que no, no sé cuál es el que más miedo me da. Creo que ese. El Pennywise de Tim Curry. Ajá. Sí, definitivamente es él. Yo esas películas no las, no las vi tampoco de niña, entonces evité verlas de grande, nada más tengo en mi memoria como que se convertía en mujer, ¿no? o nada que ver No, ¿se convertía en mujer? ¿el payaso? sí, ¿no? eso No. no. ¿están seguros? Egoísmo. yo tengo una imagen bien clara en mi mente de que como no, no que se convirtiera pero como que en una escena o no sé si estaba disfrazado o qué pero engañaba así a alguien Ah, mira, sí, mira, lo que pasa es que eso se alimenta del miedo de la gente, entonces mm. cuando quería eliminar a este, no, no recuerdo el nombre, se hizo pasar, o sea, engañaba la mente de la gente y, y se hizo pasar por ese momento por la persona que le gustaba a él, entonces se comenzaron a besar y él por el espejo se dio cuenta que no era la mujer, sino que era eso. Y cuando lo deja de besar, ya es cuando aparece la cara del payaso y se empieza a burlar de él. Pero solamente Ay, no. de que lo engañó este Charlie, saludos ahí a un buen amigo. Gracias, Charlie, por estar viendo aquí. A todos los que están viendo de, de Facebook, de Good Guy Japan, de Instagram, Good Guy Japan, gracias. Ya, ya, ahora entiendo. Porque sí, sí, yo. Ah, ese, ese, esa escena, porque. Se alimenta del miedo, entonces ahí engañó a este tipo de que era la, la mujer que le gustaba para besarse. Y cuando terminó de besarla, que se alejó, vio que era el payaso. Entonces fue, fue que los engañaba por medio de la mente, por sus, sus miedos. y... Ok, entonces no estoy tan loca yo. Dice el y... libro de visión que técnicamente Pennywise es mujer, ¿por qué lo dice? No sé por qué dirá esto. Pero es como una araña, ¿no? ¿Es sí, una al araña? Final, al final es un alien. Melissa es Me dice alien. Alguien. <risa> ¿Sí? Me dice muy confundida. ¿Cómo? ¿Un payaso? ¿Es una mujer? ¿Una araña? Es un ¿Es extraterrestre. Un es un extraterrestre que llegó a la Tierra hace no sé cuántos años y despierta cada ciertos años a alimentarse de, del miedo de los niños. Ah, es un extraterrestre. Es un, un payaso, mujer... <risa> araña extraterrestre es superman <risa> a ver pero ok ¿Qué, qué raza alienígena podría ser él estaría interesante dar nuestras teorías al respecto oye sí porque es extraterrestre tendría que tener mucho eh, de relación con lo paranormal no casi los extraterrestres simplemente dan miedo porque pensamos que nos van a invadir, porque pensamos que nos van a, a secuestrar y hacernos cosas en sus laboratorios, pero solamente por eso, pero no como fantasmas, no como monstruos, como criaturas, como esa araña gigante que sale al final de la película o como la mujer que se besa con el niño. Es que yo tengo la teoría de que, bueno, en primera existen muchas razas alienígenas, y en segunda que cada una de ellas tiene propósitos diferentes para con nosotros, o sea si sí hay unos que su interés es investigarnos y no causarnos ningún daño o experimentar de una manera amigable con nosotros um, pero que hay unos que sí tienen propósitos como más negativos entonces por eso preguntaba a lo mejor hay que averiguar qué raza alienígena es eso el payaso <risa> Dice Vianney Gal dice, por eso se llama It, no tiene una forma final como tal. Así oh. es. Oh, tenemos una cosa que es una mujer, un payaso, un extraterrestre, una araña y una cosa sin forma al final. De hecho, de hecho en las nuevas películas también pasa lo mismo, se transforma en los miedos de la gente. Entonces, como uh -huh. se, alimenta, se alimenta del miedo, pues hace que tu mente vea vea lo que más miedo le temes y en eso se transforma, o sea, podría ser lo que sea, por eso es que es eso, el nombre eso, porque es lo que sea. A ver, si, usted, si ustedes cosa. se enfrentaran a eso, ¿en qué se transformaría él? Oh, buena pregunta. Oh, buena pregunta. Se, se transformaría en pobreza. <risa> Sí, a ver, no sé, mira, yo algo que le tengo mucho miedo y es pavor eh, son a las serpientes. Yo creo entonces se eh, transformaría en una serpiente gigante y yo creo con eso tiene para, para acabar conmigo en un segundo. Ok, muy bien. Conmigo una se transformaría en un vagabundo. <risa> <risa> Oye, ¿a ti no te dan miedo así como los señores? Ox como, sí, como, sí, los señores. A <ríe> mí ¿Mi miedo a los señores. <ríe> <ríe> no sé, se Pereira ya es un señor. El tu morro ya es señor, ya es treinta y tantos años tiene. Oye, aquí dicen que era un payaso multifacético. <ríe> ¿Cómo que si me da miedo a los señores? <ríe> sí, es que no, no, no supe cómo... <ríe> Quiero, quería cambiar el tema o sea, sí, fue muy, muy radical el cambio ya me imaginé a Osla llegando con el señor de la tienda todo temeroso y diciendo es que le tengo miedo al señor de la tienda El señor de la tienda yo creo que eso si se me aparece sería como una cucaracha o algo así es que la araña también es buena o sea puede ser si sí, una cucaracha o una araña definitivamente algo así como la cucaracha de hombres de negro de la 1 así al final ves que se vuelve una cucarachota gigante yo creo así así te para te, se te aparece sabes como una cucaracha que sea como más humanoide creo que había unas películas de un tipo que salía con gabardina y que en realidad pues era como un animal de estos no sé si se acuerden es también como una película muy vieja pero si sí era como una cucaracha que se comía no es, la de, es de hombres de negro no, ¿No es, la, ¿no es no. la de mimic um, cómo se llama creo en español sí. creo que es la de mimic que andaba como en el metro sí, en, en el lo... subterráneo ajá sí, y sí, luego sí. también salía y andaba con una gabardina sí. pero era como no sé qué animal era qué sí. insecto pero era como una cucaracha de hecho, de, de la gabardina de los puños le empezaban a salir las cucarachas y se llamaba Mimic. Mi, mi, ¿Mimic? Sí, Mimic. Ah, bueno, es que en la de hombres de negro también le salen cucarachas de la manga al extraterrestre este cucaracha. Ah, sí, sí. El que sí, se estira el... la piel, ¿no? Que le dice que ya está muy arrugado y se jala de aquí y le dice que sí. Se, se así estira está la bien. piel, sí. Pero los de hombres de negro todavía están como más amigables de ver, ¿no? Sí, claro. Es, eso es como película, como si fu fuera el pop en la música. Porque creo que lo que también genera miedo es, es que en esa película no recuerdo bien si sale la apariencia tal cual, sino que jugaban a que tú te lo imaginaras. O sea, tú veías como la gabardina y sabías que era algo raro, que no era un humano, que era como un insecto, pero no veías qué era. O sea, simplemente podías imaginarlo. Sí, mira, ahorita que dices eso de, de ese miedo que, que no, no lo ves, pero sabes, te lo imaginas. Algo así pasó en la película de El Bebé de Rosemary. El Bebé de Rosemary es un clásico del terror, es vieja, pero es. ¿la vieron? ¿Tú sí, el bebé, el bebé de Rosemary. Deme un segundito, un segundito regreso. Claro, claro. El Bebé de Rosemary no. ¿Nos puedes introducir un poco? Claro, mira, es la historia de una pareja que vive creo en Nueva York y desafortunadamente se cambian a un, a un edificio donde sus vecinos son son de esa gente satánica de esos que le, que le rinden culto al diablo entonces el diablo elige a esta chava que llegó a vivir ahí para tener un hijo con ella entonces la secuestran estos señores eh, le hacen un rito el, el chiste es que finalmente el diablo puede engendrar a su hijo en, en el cuerpo de esta mujer y, y al final no te muestran al bebé, o sea, solamente se ve la cuna, la cuna negra con, en vez de tener ahí juguetitos tiene una cruz invertida, entonces ella queda eh, aterrorizada de lo que pasó, entra a ver a, a su hijo, o sea, el punto es que nunca te muestran al bebé, pero, pero ese ambiente, esa, eso que te imaginas tú cómo puede ser, porque ella cuando, cuando destapa el velo negro de la cuna, no muestran al bebé, pero se aterroriza y se queda así como que en shock de que no puede ser que, que, que ese sea su hijo, ¿no? Y nada, creo que pasa una escena de los ojos rojos, unos ojos rojos que supuestamente es, es el hijo del diablo y des... al final pues ella acepta que es su hijo y el niño el bebé está llorando y se acerca ahí a, a, a arrullarlo y, y termina en algo así, pero o sea, nunca te muestran al, al, al, al bebé pero pues te lo imaginas, ¿no? Así todo, un ahora sí que un diablito y búscala, es, es muy buena, es vieja la película. pero es No es la que tenía como una imagen así muy eh, famosa, que era como el, el Moisés del bebé que se movía bastante o que, es, que se movía solo, así bien despacito. No, no, no, no, porque no, al no, final creo... la escena solamente es la cuna y la cuna negra y no te muestran al bebé como tal. Y también ahí pasó de que a ella o a él, no recuerdo bien, pero eh, los asesinaron. Eh, un loco fanático, no sé, fue a uno de ellos dos, al esposo, a ella, los mataron porque pues les afectó la película, un fanático, este un loco. Y fue, fue un final trágico, pero es como te digo, ahí esa película nunca te nunca ves al bebé, pero te lo imaginas cómo puede ser, así con... De hecho, yo tengo un bebé que quería mostrar aquí, mira. Ay, a ver. Mm -hmm. Podría ser el bebé de Rosemary. Checa nada más. Oh. Oh, es un bebé de mano. Ay, no. Oye, como es, es como un oh. como real, ¿no? Sí, como es de silicón, el más blando que hay, al tacto se siente como si fuera un bebé real, ve. Tiene su, su rabito. Oh, no. ¡Ay, no! Oye, ¿y ese bebé de este, alguna película? No, no, no, no, Este lo conseguí por internet, yo lo había visto en alguna convención, pude dar con las personas que los hacen, y pues la verdad es un realismo, ahorita no puedo mostrar la la cuna está un poco lejos, pero le, le hicimos su cuna negra, su manto negro, así como la película del bebé de Rosemary, wow. y, y tiene un, igual su crucecita invertida, y pues así es como como se queda entretenido este bebé y, ve cómo ¿Y tiene, se ah. ¿Tiene algún nombre? No, no, no, no. ¿Le podemos poner chamuquín? Chamuquín. chamuquín sí, para que se quede. Estaría claro. Estaría interesante que lo sacaras a pasear como en una cuna y así. Oye, sí. Digo, una, carriola, carrela. Una broma con eso, ¿no? imagínate me llego a endrogar con algún japonés que no esté tan bueno del corazón y ahí se me quiebre, imagínate, me han dicho muchas veces en broma ahí en las redes sociales de que por qué no saco a Rigan a, a pasear imagínate cómo me voy a ver con la Rigan con una carriola, algo así no, ahí sí, ahí sí me endrogo me eh, a videos así, si sí tienes razón como de sacar tus figuras a pasear y ver la reacción de las personas, estaría interesantísimo yo creo que el bebé estaría padre como envuelto también traerlo así o en una carriolita también hay una película muy antigua también que que es de un bebé que se llama la cosa que no debió nacer la cosa que no debió nacer ¿recuerdas esa good guy? me suena el título y seguramente la vi hace tiempo, pero la verdad no, ahorita no, no recuerdo, pero seguro la vi porque sí, el nombre es, me es familiar y es eh, un bebé muy similar a ese, pero sin cuernos es un bebé deforme que incluso casi al final de la película el bebé lo, lo están buscando dentro de unas cañerías y sale de entre las cañerías ¿el bebé? Ah. ajá o sea, nace ahí o nace y lo aventaron ahí eh, como que se escapa, la cosa que no debió nacer, dice Gabriela Rodríguez, que se llama El Nonato. Yo no o sé sea... cómo cómo la hayan puesto en inglés o en español, pero es una película muy vieja, tiene bastante que no la he visto, pero sí se pueden encontrar algunos fragmentos en YouTube si ponen la cosa que no debió nacer y el bebé. Está aterrador. Oye, Good Guy, y tienes figuras, decías que tenías un alien, ¿verdad? Bien grande. Sí, este, bueno, un, un, un, un señor gris, porque a veces he dicho que tengo un alien y mucha gente se imagina que de la película de alien y no. Ya, ya, ajá. Es un extraterrestre que, que tenemos, haz de cuenta se parece mucho a Paul, nada más que así hasta le puse su bermuda y es, oh, mide, mide un metro veinte centímetros, yo creo. Es, de ¿Es, decir, la, es la única figura alienígena que tienes, Sí, sí es la única. ¿Y nos lo podrías enseñar? Claro que sí, a ver si me permiten un momento, voy por él. Vamos a, a leer, leer algunos comentarios hoy. mientras Vamos. en lo que Good Guy va a buscar el alienígena. Dice Charlie González, está bonito ese extraterrestre. Tiene un alien bien grande, dice Fabián Kusanagi. Doctor Sueño, continuación del resplandor. ¿Viste las del resplandor, Melissa? sí, es así, y también leí el libro y también la nueva, creo uh -huh. que tiene muchos como simbolismos más que nada la nueva película y muchas relaciones con cosas que están pasando actualmente, o eso quise pensar yo, pero muy buena, a mi parecer ¿a ti te gustó? Yo vi las de Resplandor, hay la Resplandor Antigüita y el Resplandor Miniserie también Antigüita, y hay una Resplandor eh, un Remake y después viene ya esta nueva que acaba de salir y esta nueva no la he visto ah pero doctor creo sueño. que la nueva no es el resplandor es la que le sigue no sí, recuerdo es el nombre el doctor nombre, sueño pero... sí sí sí sí esa esa no la he visto qué tal está a mí me gustó por lo lo que entendí o sea como los simbolismos este que encontré ahí pero si no lo ves de esa manera, creo que no te gustaría tanto. O sea, si lo ves como de la manera mágica, donde le sacan literalmente a los niños como un polvo. Sí. Pero está sí. raro, no, no no he visto esta del doctor Sueño. Dice Evelyn Avilés que si sí, este podcast estará en Spotify. Sí, sí va a estar en Spotify y este es el segundo programa. Obviamente va a ser un formato diferente al que están viendo ahorita ahí ya va a estar todo cortado para la armonía de sus oídos y yo creo que para la próxima semana ya los voy a estar empezando a subir. A ver, listo, mira, no se dejaba porque tuve que amenazarlo, pero. <ríe> sus manos. Ahí está bueno. Es está un gris. bonito. Sí, me gusta. ¿Qué, ¿Cuánto mide? Como 1, un metro veinte, algo así, mira. O uh -huh. sea, hasta le hicieron sus detalles de, de, todo. A ver, espérame. Tiene su bermuda para no andar de exhibicionista. Ay, qué bueno, qué bueno. Sus patotas. A ver, sus pies. Oye, qué raro, ese también lo mandaste a hacer. Sí, este me lo hicieron en España, un escultor que me trabaja mucho, este, en piezas. A ver, vamos a... Oye, pero ya no has de caber en tu casa, ¿no? <risa> todavía hay poquito espacio más. Oye, Good Guy, preguntan aquí que si tienes a Slappy, el muñeco de escalofríos. Ana y la Prince. No, no lo tenemos. Ese todavía nos falta. Nos faltan varias piezas que algún día me gustaría tener. Todavía no sé cuándo, pero por ejemplo, la película de El Niño, D Boy, eh... Es bueno el Dole y, y quiero algún día tenerlo. ¿Sabes? Este, viene una pieza ahorita, me la enviaron exactamente hoy y no te imaginas cuál es Oslag de una película mexicana de terror que hemos platicado anteriormente. No, no puede ser que tienes la muñeca de vacaciones de terror. Ay, hoy me la mandaron y fue no de Sinaloa. Ser. O sea, lo que te digo, viene de Sinaloa para que la gente diga y de, que, de dónde viene. Wow, en exclusiva vamos a ver la muñeca de vacaciones de terror, Melissa. ¿Sí la recuerdas? No, no, no, mira, no, pero estoy lista para verla. No, no, no, hoy me la enviaron. O sea, va a llegar yo creo en unas semanas. Ah, Ay, ya me había emocionado. Oye, también. tienes Good Guy en tu canal, me imagino que sí, videos dando un recorrido así por tu casa para mostrar tu colección. Sí, claro, ahí está. Este, pueden checarlo ahí en el canal de Guy Japan. Ahí tenemos el Room Tour. Tenemos... Eh, ir a, en, mis, en mi canal me gusta hacer el review de las piezas y no solamente eso, sino que me gusta eh, poner contacto de los, de los artistas, dar este referencias. Me gusta hacer los un unboxing. Diferente, no solamente es de que llega a la caja, la abro y digo, ay, aquí está el alien y ya. O sea, con los efectos especiales caseros que tengo, trato de hacer de que, por ejemplo, Chucky con su cuchillo, él solito sale de su caja y la abre y es algo padre ahí que lo que, lo que estoy haciendo ahí en el canal, porque a veces gente piensa que somos un equipo grande o que algo así, pero no, o sea, realmente todo esto lo hago solo. Es muy difícil, muy difícil hacer todo esto, pero... Es mi hobby, es algo que me apasiona, es algo que me... Todos tenemos de cierto modo algún problema, algún estrés, algo que nos puede agobiar y esto es algo que me relaja a mí. Podrían decir, ay, está loco, ¿cómo se va a relajar con estas piezas de terror, con esta Regan aquí a mi lado, hombro a hombro? Eh, pero sí, o sea, es algo que me relaja al final del día estar escuchando música. Créeme que... Generalmente duermo muy tarde, diario, a las 2, 3, 4 de la mañana y estoy escuchando música, estoy este, al lado de todas estas piezas y créeme que para nada, para nada me dan miedo, porque imagínate que, me, que les tuviera miedo en primera, pues no las tendría, ¿no? ¿no? No gastaría mi dinero en algo así. Sí, sería tortuoso, ¿no? Exacto, no, no, no sería sano para mi, para mi mente, para mi estado mental. Entonces, pues es algo que me gusta y... Y pues sí, es el hobby que tenemos aquí en, en casa. Sí, porque aquí mucha gente está fascinada con tu colección y estaban preguntando y pidiendo, o sea, diciendo que les encantaría verla, pero hay para que chequen su canal porque sí tiene como que todo este viaje para que vean todo, toda la colección. que desde cuándo empezaste? O sea, ¿cuándo fue cuando dijiste voy a empezar a comprar estas figuras? Pues mira, yo cuando era niño, la verdad era, como les digo, era súper miedoso. O sea, era de que veía una película de terror y con la luz prendida me dormía porque me daba miedo, la verdad. Pero todo eso me llegó. Me... Yo quise tener piezas, figuras de terror, pero en ese tiempo, pues, no teníamos la, la solvencia económica a mi familia. Afortunadamente, nunca me faltó la comida, el estudio, que es algo que yo siempre les voy a agradecer a mis padres. Eh, más sin embargo, jamás les voy a reprochar que por qué no pude tener tal figura de terror que yo quería, por qué no pude tener esto, o sea, jamás. Y afortunadamente ahora estando aquí en Japón, pues tuve la oportunidad y hace tres años fue cuando yo por medio de Instagram comencé a ver piezas, figuras, chukis, y yo decía, ay, está padre, ¿por qué no iniciar mi colección ahora? Digo, no, no hay una edad donde digas, ay, no, ahora ya no puedes coleccionar porque ya estás grande, o sea, eso no, no existe. Y así fue como inicié con una sola pieza, un, un chuki de ahí. Pues la verdad, esto se convierte en una obsesión. ¿Quieres otra pieza? ¿Quieres otra pieza? Eh, dices, ya hasta aquí, ya no voy a comprar nada. Y resulta que vi una publicación en Instagram donde me gustó otra pieza que vi. Entonces, pues hasta ahorita y seguimos ahí. En esta comunidad, la verdad, creció muy rápido. Y Ahorita estoy por llegar a los 100.000 mil suscriptores en YouTube y vamos a, voy a sortear tres chuquis tamaño real para cualquier suscriptor del canal. Va a ser dos chuquis hechos en México y un chuki con licencia de original de Trick or Treat Studios. Todo esto lo voy a hacer en agradecimiento a esta comunidad tan padre que se ha hecho. Porque fíjate que a veces la gente piensa que por ser una comunidad de terror vamos a ser personas maleducadas o que vamos a estar atacando, que va a haber muchos haters, y no, no es, no es así, no es así siempre, los haters van a ver en cualquier, en cualquier canal, en cualquier, que no sea terror, que sean blogs nada más, que sea, eh, lo que sea, pero créeme que esta comunidad se ha hecho muy, muy sana, hemos estado ahí en, en contacto, siempre vamos a estar en contacto con la gente, y pues a ver, no sé hasta cuándo va a terminar esta colección, yo creo que va a tener que cambiar de casa, o pero piezas no no no voy a vender y no pienso vender la verdad no pienso deshacerme de, de las piezas muy bien dice aquí una pregunta que cuál sería de tus piezas la que no meterías a tu habitación cuando duermes o kiku o la que no no la metería Regan, sí la he metido para hacer videos ahí en la cama este o sea la japonesa es la que te da miedo pero Y estás rodeada de japonesas, o sea, no tienes como miedo en la calle. Es que, es que mira, te voy a decir por qué eh, yo siento que, que esta muñeca tiene algo. Que si algún día llegara a pasar algo, te la voy a enviar para que tengas ahí más trabajo, Black, para que hagas ahí el, el favor. Mira, esta muñeca, yo, amigos japoneses me decían, ¿por qué no la compras si te gustan las figuras de terror? Y estás en Japón, esta muñeca es la más terrorífica del país. Y dije, ah, ok, voy a buscarla. Busqué por una aplicación que se llama Mercari, que es como un eBay en Japón, donde venden cosas usadas, pero casi nuevas. Y las muñecas estas están carísimas, muy caras, que la verdad dije, no, no, no. No la voy a comprar porque no es como que mi prioridad y es demasiado cara. Eh, pero encontré una muñeca en especial, que es la que tengo, súper barata, o sea, baratísima. Y, y dije así como que, wow, no puede ser que esté tan barata, tan bien cuidada. Y lo que hice fue mandar un mensaje a los dueños de por qué la vendían, o sea, sí me entró esa desconfianza de igual y les pasó algo, les está pasando algo, ya no la quieren y por eso la están vendiendo a ese precio. Y me contestaron solamente que porque se iban a cambiar de casa y ya no cabía en la nueva casa, que se me hizo algo ilógico porque no es una muñeca de un metro para que no te quepa en la casa. Pero dije, bueno, ¿eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto parece una película de terror, de que venden una muñeca poseída barata, y ahí voy y la compro y me va a pasar algo en la casa, pero pues sí, acabé comprándola. Y es ese, ese miedo, y qué bueno que no sé lo que pasó con esa muñeca, por qué la vendieron, qué, qué, cuál es el pasado de esa muñeca, o sea, todas las piezas que tengo, yo sé quién las hizo, conozco al escultor, eh, es algo muy diferente a esta muñeca que no sé su pasado, no sé si la vendieron porque les pasó algo, porque pasaba algo en su casa, por qué la vendían tan barata, pero pues la tengo y créeme que si llega a pasar algo, eh, aquí en Japón, en la prefectura de Wakayama, hay un templo, de se llama el templo de las muñecas, que es donde hay muchas muñecas de este tipo, ahí pueden googlear el, el templo de las muñecas y es son las muñecas que la gente les pasó algo, algo tuvieron una mala experiencia, algo paranormal, entonces esas muñecas las llevan ahí, y es como una donación al templo, donde en ese templo se va a bloquear toda la energía que tenía esta muñeca por la fuerza que hay en este lugar de los monjes, del lugar sagrado, entonces si llega a pasar algo, créeme que yo voy a, a llevar la, la muñeca ahí, no, no, es, es un crimen tirarla, quemarla, hacer algo así, porque te condenas yo creo, Oye, y si en algún momento una de tus figuras se moviera, que tú vieras que se moviera o hiciera algo paranormal, ¿dejarías de coleccionar? Uh, yo creo no, o sea, no, no, no, no dejaría de coleccionar. O sea, es algo que, que me apasiona muchísimo, que me encanta. Eh, si yo viera que se moviera una pieza... No, no, sé, no te podría decir ahorita qué pasaría en mi mente qué pasaría a partir de ese momento si ya viviría con miedo en mi, en mi propia casa que es algo que obviamente no quiero no quiero que nunca pase o, o no sé, igual y veo que se mueve y, y me apasiona más y digo a ver, vamos a grabarla hasta que se vuelva a mover y porque me han dicho a veces que por qué no pongo una cámara de video aquí que grabe todo lo que pasa en la noche porque yo en la noche sí escucho sonidos, escucho ruidos y no me da miedo, o sea, digo, ah, ya son los chukis que ya se levantaron a cenar o es la rigan que anda ahí caminando, o sea, es algo así que yo bromeo en mi propia mente para no sugestionarme, imagínate, tuviera miedo, no voy a dormir diario, ¿no? Entonces, me han dicho que por qué no pongo una cámara que grabe en la noche y no quiero hacerlo, te voy a decir por qué, porque imagínate que, que viera algo, o sea, que viera algo, yo creo ya no sería lo mismo estar tan tranquilo así, este en las noches a las 2, 3 de la mañana que me duermo, a veces me pongo a hacer lives ahí en Instagram, platicar ahí con los suscriptores, no quiero hacer eso, pero, pero no lo, tal vez en un futuro, no sé, no sé si fuera ya más, más actividad que escuchara por la noche, tal vez alguna vez lo haría, pero por el momento no. Ok, Melissa, ¿tú te quedarías en, en el apartamento de Good Guys Japan sola con todas sus figuras? Yo creo que no, o sea, no podría. <risa> Definitivamente no, es que es demasiado, y yo son, fíjate, ni siquiera las películas esas las he podido ver. Ahora tener a las figuras del tamaño real ahí enfrente de mí, creo que sí es demasiado impresionante. O sea, verlas así a través de una cama me gusta, me agrada, pero no. ¿Dime? Y mira, una cosa también que, que me dijeron, ¿por qué no juego la Ouija aquí? yo así como que, ay, sí, como ustedes no están aquí, no les va a pasar nada. Así me dicen, ¿por qué no juegas la Ouija en vivo? Yo tengo una Ouija que compré en línea solamente para hacer un video. Eso, por eso la compré. O sea, yo respeto mucho la Ouija. Yo sé que, que mucha gente no cree, gente que sí cree, pero pues no, no quiero arriesgarme. Porque imagínate, con todas estas piezas y que me ponga a jugar y que salga algún ente, o entonces sea, va a tener para escoger dónde meterse, <risa> dónde, o sea, sería como su Disneyland para, para este ente. Y fíjate que yo hice un video en YouTube ahí de Chucky jugando con la Ouija, o sea, por eso la compré. Y yo te comenté, Oslag, por mensaje, recuerdas que te dije que en, en el video pasó una sombra cuando estaba grabando, cuando Chucky estaba según abriendo su caja de, de la Ouija. Sí. Yo después de que subí el video a YouTube... Eh, amigos me dijeron, oye, en tal minuto se ve que pasa una sombra, alguien estaba en tu casa y yo, pues no, o sea, yo siempre grabo solo y vi el video eh, le regresé varias veces y se ve claramente cómo pasa una sombra de atrás de donde de mí que estaba grabando en la sala y me, no me dio miedo, pero sí dije así como que desde ese momento tengo la tabla de la Ouija aparte y ¿cómo se llama el triangulito este para jugarla? este lo tengo también en otra parte de la casa, porque antes lo tenía cerca junto, así encima de la tabla y y no sé, ahí sí me daba miedo de que un día viera que se moviera esa, ese triangulito el sobre puntero. La etapa, el puntero, entonces eso sí lo tengo aparte y yo respeto mucho la ouija, nunca he jugado y no creo hacerlo eh, no es que no crea no es que crea, pero simplemente respeto lo que no conozco bueno, Oye, una no. última pregunta antes de que ya nos estemos yendo porque ya se está acabando este podcast ¿tienes figuras dentro de tu baño? no, no, nada a lo mejor se podría ir al baño más rápido. <risa> no, nada, solo tengo, me gusta, fíjate que mucha gente <risa> le tiene miedo a los espejos, porque supuestamente, bueno, tú sabes todas las hipótesis que hay, pero a mí me gusta, en toda la casa tengo, si ven el fondo hay espejos, a la derecha hay espejos, eh, en el baño así, a los lados tengo unos espejos de este tipo, en la entrada tengo espejos, me gustan mucho los espejos porque siento que que la casa se hace ver un poco más grande, me gusta cómo se ve con las luces que, que tengo. Y alguna vez si sí he estado en la situación de que mi imaginación, mi sugestión, no sé, pero en la noche sentado en el sofá siento que alguien pasó así, pero en el espejo, o sea, siento que he visto ciertas cosas que no he dicho mucho en las redes sociales porque no me quiero sugestionar, no quiero que la gente diga ahí de que Ay, ya está inventando para no sé qué, o sea, no. Pero son cosas que han pasado que yo me guardo y, y solamente digo, ok, pasó y no sé qué es, no sé qué fue y, y hasta ahí. Muy bien. Melissa, algo que quieras preguntar antes de comenzar a despedir el programa, este podcast del día de hoy, que fue de películas de terror. Pues yo, que, yo quería agregar que así como Good Guy, yo tampoco jugaría la Ouija nunca y tenía la pregunta para Ox, si has jugado alguna vez o si jugarías. Y pues el comentario final de los espejos que yo tengo entendido que son portales. Entonces sí tiene sentido que veas de repente cosas a través de los espejos y más con, los, con la comisura del ojo, ¿no? Que es como está más receptivo a esa parte de nuestro cuerpo. Sí, se dice sobre los espejos que son portales. Yo tampoco no tendría espejos, eh, como menciona Good Guy en jugado la ouija nunca se ha movido conmigo entonces pronto quizá a finales de año o principios del otro comenzaré un, un proyecto en donde estaré registrando de una forma más científica si estos fenómenos paranormales ocurren así que seguramente ahí Melissa estará también apoyándonos para hacer algunas investigaciones diferentes a lo que se ha visto de una forma más científica esperando ya tener resultados sobre los fenómenos paranormales si es verdad las psicofonías si aparecen fantasmas y si demás demás cosas así que muy pronto estamos trabajando ya en este proyecto y vamos adentro de esto a revisar con muchos muchas personas que dicen jugar la ouija ver si efectivamente el puntero se mueve solo o ellos mismos los mueven haremos algunas prácticas etcétera pero sí Vamos a adentrarnos más en la forma científica sobre si esto es real o falso. O sea, si ¿sí has jugado entonces. Sí he tratado, pero nunca se ha movido. Pero yo he visto otras personas que parece que, que hacen por todos los lados. <risa> no entiendo. Es que creo que tú también eres medio escéptico, ¿no, Oxlack? No es escéptico, pero no, no creo que de verdad se mueva así. La Ouija, pues viene, son tableros muy antiguos, desde el antiguo Egipto se, se viene realizando este tipo de, de culto o de, de actividad, pero eh, por eso está el sí y el no, porque es mucho más sencillo el hacer preguntas, se supone, y, y que el puntero vaya sí o no. Yo he visto personas que le preguntan, ¿y cómo te llamas? Sí, me llamo Ángel, Estudiaba estudiado en tal parte. O sea, es súper extraño que una ouija se mueva tan rápido en todas, sí. la, en todas las letras. Eso a mí me parece que es falso. Por eso vamos a hacer realmente unas investigaciones a profundidad sobre si son las personas que mueven el puntero o si el puntero en verdad se mueve. Si se mueve sería algo increíble porque sí habría esa comunicación con seres que desconocemos, pero yo tengo que estar seguro de que sí se mueva por obra de espíritus. Ok, muy bien. Entonces, Good Guy, dices que cuando recibiste la Ouija fue cuando empezaste a notar cosas raras o diferentes en tu casa. Sí, un poco diferentes y eso que no la jugué así como tal, solamente hice, te, te digo, la compré para hacer, yo tenía esa idea de hacer un video de Chucky comprando su Ouija, su ouija en línea, llegó la caja y solito la abrió con su cuchillo, se puso a jugar y hice ahí un poquito de efecto para que se viera que se está moviendo la Ouija. No sé si en ese momento que yo hice eso de hacer de que se moviera sola, o sea, adrede para que se viera en el video cómo se estaba moviendo por medio de Chucky, algo pasó, algo se activó, no sé. Pero yo tengo la ouija por ahí guardada. El puntero lo tengo en otro lado. Ya pues ya no la volví a sacar ni para hacer fotos. Y hasta ahí pasó. ¿Y tampoco te desharías de ella? No, no, no, no. Ahí la voy a seguir teniendo. Espero que no pase a mayores. Y, y cuando vengan a Japón, van a ser bienvenidos aquí. Esta es su casa. Eh, nos quedamos en un hotel, no te preocupes. Nos queremos incomodar. Claro, gracias Good Guy Japan por esta invitación. Esperemos que sí, ¿no? Sería increíble poder ir a Japón a conocer más sobre las leyendas, sobre los yokai, sobre los kaijus y, so, y tu colección, obviamente. Ahí en los comentarios había leído que les gustaría que tú hicieras un museo sobre eso. Seguramente lo has pensado y seguramente en algún momento se podría dar la oportunidad, estaría increíble poder visitar tus obras, actualmente las podemos ver eh, estas figuras, las podemos ver en su canal Good Guy Japan en YouTube y también en sus redes sociales Facebook, Instagram también. Algo Melissa que quieras añadir antes de retirarnos porque ya viene la hora macabrona y va a comenzar a dar más miedo. Voy a ver hasta el viento, hasta el viento tiene miedo. Por primera vez la voy a buscar ahorita y la voy a ver y les platico qué tal. Pues yo nada más agradecerle a Good Guy por habernos dado de su tiempo y compartirnos todo lo que tiene y las historias y obviamente a toda la gente que está aquí también en este segundo programa. Y pues simplemente que estén pendientes porque vamos iniciando, esto va a estar en Spotify y en nuestras redes sociales van a poder checar todo. Y pues creo que es todo, puro agradecimiento. Pues gracias Good Day Japan por, por estar con nosotros esta noche, no va a ser la primera ni la única vez, seguramente estarás en otros programas con nosotros hablando de lo mismo o de otras cosas porque sé que, que tienes temas también interesantes por platicar y así convivir poco a poco con cada uno de nuestros invitados en esto que es Moco, el nuevo podcast que estamos realizando melissa y Oxlack dentro de youtube va a ir también para spotify y otras plataformas así que sean bienvenidos este fue el segundo capítulo de este moco el lado oscuro del terror no tenemos eslogan todavía <risa> pero vamos a ir inventando poco a poco eslogans. así que espero les haya gustado muchas gracias a toda la gente que hizo donaciones en youtube gracias por el apoyo chicos a la gente que hizo sus preguntas que estuvo conversando con nosotros por medio del chat en YouTube y en Facebook. Los esperamos próximamente. ¿Qué día, Melisa? Yo creo que el siguiente va a ser lunes. Lunes estaría bien, el siguiente podcast de Moco. Ah, o... domi domingo habíamos dicho. No o domingo, si Moco, Moco <ríe> Dominical. Podría ser Moco Dominical. Eh, yo estoy dispuesto para que hablemos de, de este y otros temas interesantísimos, de los fenómenos extraños, curiosos, misteriosos, del terror y demás. Good Guys Japan, gracias por estar en nuestro primer podcast las, el, el día miércoles y el día de hoy también y vamos a, a platicar muchos más temas próximamente. Claro que sí, Oslac. Eh, antes que nada, una, eh, gracias por haberme invitado a este espacio. Melisa, eh, un, un gusto estar aquí en este live contigo. Oslac, pues no es la primera vez y no va a ser la última. Cuando gusten, pues estamos aquí disponibles para hablar de lo que sea junto a estos personajes de terror. Y gracias a todos los que estuvieron ahí chateando, a los que vinieron de la comunidad de Good japan un abrazote. Muchas gracias por todo su apoyo y les deseo lo mejor en este proyecto que están iniciando. Y en lo que podemos ayudar, vamos a estar ahí, Oxlack y melissa muy bien. Jetcore, dice: ¿Cómo se llama el video de Chucky comprando la Ouija antes de que nos vayamos? Así se llama Chucky jugando a la Ouija, así nada más lo buscan en el, en el canal. Chucky jugando a la Ouija. Así Chucky está en jugando a la Ouija. Perfectísimo. Pues esto ha sido Moco el lado oscuro del terror con Melissa y Oxlack. Nos vemos en el próximo episodio y ahí metes musiquita de terror así hasta la próxima gente, muchas gracias por estar acá nos vemos muy pronto, síganos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube Melissa sube contenido en YouTube en Instagram también y en TikTok pueden seguir a Melisa igualmente a Good Guy Japan y también en mis redes sociales los espero todos los días con nuevo contenido gracias chicos y espero que se arme una bonita comunidad de, de que cada noche estemos hablando de temas diversos hasta la próxima.